Digo, buenas noches. El doctor Ramón Ramírez Herazo nos saluda eh, en esta nueva versión de la conferencia que el día de hoy había pensado en transmitir a todos ustedes. Eh, como ustedes pueden haberse dado cuenta, esta semana ha sido una semana de definiciones. Sobre todo a raíz de las declaraciones del presidente Castillo, ¿no? que ha estado muy activo, y del ministro de Economía y de la Premier. Bueno, eso es importante para que ustedes tengan más o menos claridad en lo que se viene en los próximos meses. ¿no? Yo ya les había anunciado más o menos el derrotero de, de este gobierno. Y que les explico a ustedes eh, fundamentalmente con una, con una idea, ¿no?, para que para mí es importante. Miren, una nación, un pueblo, es la, el conjunto, ¿no es cierto?, del cuerpo de ciudadanos. Ciudadanos que están unidos por tradiciones, lazos históricos, cultura, y sobre todo eh, cuando tienen una visión compartida, ¿no es cierto?, una visión de, del país, de lo que quieren para para sus hijos, para sus nietos, para su, para su descendencia. Pero lamentablemente los ideales, ¿no? casi todos en una sociedad, en una comunidad humana, valga la redundancia. Eh, lo que quieren es el bienestar para todos los miembros de esa comunidad. Pero en la historia sucede, ¿no? sucede muchas veces, que los pueblos, las naciones son engañadas, son traicionadas, es, es, eso parece ser hasta una constante, ¿no es cierto?, en, en la vida de estos países como lo que sucede en América Latina. ¿no? Los pueblos votan, son engañados porque hay toda una maquinaria electoral que cada cinco o cuatro años se desarrolla con encuestadora, con diario, con televisión, con opinólogos, ¿no? con la finalidad de hacerle creer a la gente que las opciones que se le presentan son las que le convienen a ellos. Esa es, la, esa es la gran farsa, esa es la gran mentira que desde hace más o menos 200 años estamos viviendo en América Latina. Porque antes de, esa, antes de 1821, antes de la independencia, bueno, eh, las cosas estaban definidas, ¿no? Este, el imperio español, los españoles habían conquistado, digamos, eh, mediante el genocidio y mediante el exterminio de las poblaciones nativas a este continente. Y ahí había evidentemente pues una, una forma de gobierno tiránica, no, despótica. Pero las cosas, este, muchos cre pensaban ¿no? que iban a cambiar a raíz de la independencia. ¿no? Y la adopción de una forma republicana, demoliberal, de, de, de gobierno. ¿no? Donde se supone, ¿no? ¿Qué cosa es una república? ¿Qué, qué, qué cosa es una democracia? La república no sé, es el gobierno, ¿no es cierto? En función del interés público, no del interés particular, no del interés privado. La república toma en consideración los intereses comunes en este caso de, la, de los 33 millones de habitantes de, de, del pueblo del Perú, no es el interés privado el que define las decisiones en una república. Cuando uno quiere este, hacer primar los intereses privados, sencillamente forma una sociedad anónima. ¿no? En la sociedad anónima sí, evidentemente, no hay interés público. El interés público es este, referencial y secundario, porque el prima el interés este, de los privados. Y esto es así porque, porque son sociedades particulares, donde lo que aportan el patrimonio son los privados. Pero eso no sucede en una república. La república como sociedad política no debe primar el interés privado, el interés particular. Esa es la primera condición fundamental para la existencia de una república. Y segundo, en la democracia, en la versión tradicional, se trata, ¿no es cierto?, de, de formar un gobierno para el pueblo, para el pueblo. No para los grandes oligopolios, para las grandes corporaciones. Para el pueblo, por el pueblo, y para el pueblo, por el pueblo, y por el, por el pueblo. Es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. O sea, el, el, el que organiza el poder es el pueblo. con una finalidad? La finalidad es que la mayoría, o casi toda la población, casi todo el pueblo, reciba los beneficios. ¿Beneficios de qué? De todo lo que se haga. O el patrimonio público. Entonces, esa idea inicial de lo que es república, de lo que es democracia, bueno, se ha distorsionado totalmente en estos 200 años. Y nosotros estamos viviendo, pues, una grave crisis, no no, no, no es de ahora. Esto, el referente inmediato que tenemos es este con la independencia, ¿no? O sea, sería un, una larga explicación que podría hacerla en otra oportunidad. Por eso yo me, me remonto siempre, ¿no es cierto?, al ciclo político, social y económico que se inicia, que se inicia en 1990. ¿Ya? Eso es fundamental. Por una sencilla razón, es lo más próximo que tenemos. Segundo, podemos hacer comparaciones para encontrar la verdad, porque yo puedo decir mucho, muchas cosas, los neoliberales pueden decir muchas cosas, pero para que ustedes vean dónde está la verdad tienen que comparar. Entonces, ¿por qué le digo 1990? Porque en esa fecha, con Fujimori se instauró en el Perú un gobierno, una dictadura neoliberal. Llegamos con cierto retraso, porque en, en Chile se impuso a sangre y fuego el 11 de septiembre del año de 1973. Para que se instauren en el Perú, tuvieron que pasar 17 años. Porque previamente se habían ensayado, se había ensayado ese, ese tipo de, de modelo de régimen político, autoritario, vertical, minoritario, excluyente y racista, que se impuso en casi todo el continente latinoamericano, en México, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, sobre todo, Brasil. o sea Y eso está, digamos, sustentado, te voy a explicar ahora más adelante, ¿no? en lo que se llama el, el modelo del consenso de Washington, que es una suerte de, de carta neoliberal, ¿no es cierto? que sustenta este modelo político. Entonces, ese es el gran problema que, que, que tenemos en el Perú y en América Latina y en casi todos los países emergentes o más llamados subdesarrollados. De un modelo de dominación económica, social, política, cultural que no les permite, ¿no es cierto?, encontrar el desarrollo económico, el bienestar para sus poblaciones. Evidencia empírica prueba de lo que digo la prueba, fíjense, la prueba más importante son las migraciones, las oleadas que están ocurriendo este, desde Haití, Ecuador Colombia, Venezuela Salvador, Nicaragua, todo Centroamérica, pasando por México todos esos ciudadanos quieren entrar a Estados Unidos uno se pregunta ¿por qué? ¿cuál es la razón? ¿por qué tantas familias con sus hijos esposos quieren ingresar a Estados Unidos, ¿no? Bueno, esto, esto, esto, esto lo hemos estudiado, ¿no es cierto? Y también se ha estudiado a nivel internacional. La ola migratoria generalmente tiene cinco causas, ¿no es cierto? Un problema de terrorismo, un problema de... Como pasó en el Perú, ¿no? Del eh, el año 80, 1980, con la, con, la, con la guerra terrorista de sendero luminoso que alejó a muchos peruanos que se fueron del país, ¿no? Pero no era, pues, una, una, una población tan grande, ¿no? O de repente por, por, por guerras este, étnicas, o guerras tribales, como en el África, ¿no? O, el, o, el, o la violencia desatada este, en el Medio Oriente. Pero eso es una explicación eh, que, que podría, digamos, este, dar las causas del 20% de esa oleada. La explicación más importante, ¿no es cierto?, y la evidencia empírica. Ustedes lo pueden ver en los noticieros, ¿no? Cuando los periodistas encuestan a los, a los migrantes y le dicen, ¿por qué quieres tú entrar a Estados Unidos a pesar del peligro que existe? Sencillamente ellos hacen alusión, ¿no? A que quieren un mejor porvenir para sus hijos, para su familia. Porque no lo tienen, no lo encuentran en sus países. Quieren mejor escuelas, universidades. Quieren trabajo porque no hay empleo en su trabajo. No hay empleo en su país, no hay trabajo. Quieren mejor salud porque en su país se mueren. Quieren huir de la pobreza porque quieren hacerse de un patrimonio que no pueden hacer en sus países. Entonces ellos ven que sus países no tienen futuro. Pero la gran pregunta que se hace, y esto los, los economistas, lo hemos respondido, ¿no es cierto? Es que en América Latina los problemas son comunes. Los problemas que, que tiene Perú, Bolivia, que tiene Chile, Ecuador, son similares. México. El problema es que por la estructura económica que, nosotros, que se nos impuso desde la independencia, nosotros estamos condenados, ¿no es cierto? Hasta la eternidad, así que no se produce... El cambio de un modelo económico, neoliberal, extractivista, depredador, estamos condenados, ¿no es cierto?, a, a ser países que van a involucionar. No tenemos perspectivas, no tenemos capacidad de poder generar modelos de, de desarrollo industrial. Nos han convertido en países exportadores, ¿no es cierto?, de, de, de piedras, ¿no es cierto?, sin valor agregado. No, nos han convertido en, un país, en, en países que son un mercado para la producción manufacturera de las grandes potencias. Nos hemos convertido en países que exportamos nosotros ganancias sobre utilidades a esos países centrales, Estados Unidos, la Unión Europea, China, y toda la potencia del G7 y el G8 y el G20. Pero a la vez que exportamos, o sea, sale de nuestro país ese dinero, ese dinero vuelve a ingresar a través de préstamos. ¿no? En la denominada, digamos, este, deuda externa que tenemos todos los países de América Latina, y que es la cadena pues, con la cual nos tienen atados de por vida, ¿no? Esa es una de las formas de dominación. Aparte de las que le voy a explicar más adelante. Y por eso que empiezo acá, ¿no? El día, el día de ayer, este... No les había explicado, ¿no? Acá tengo la ley del presupuesto de la República. El gobierno se acaba... ¿Y por, por qué digo que es un gobierno neoliberal, señores? Es un gobierno neoliberal. ¿sí? Antes tenía algunas dudas, ¿no? Pero ahora tengo certezas. Fíjense, la, la noticia, ¿no es cierto? desde ayer de, la, de los grandes mercados, ¿no es cierto? Financieros de, del mundo. El, el gobierno peruano colocó bonos globales, soberanos, en mercados internacionales por 4 mil millones de soles. O sea, más o menos unos 16 millones de, soles, de dólares, unos 16 millones de soles. Es decir, nosotros hemos pedido préstamos a los mercados internacionales, a la gran banca mundial, y la gran banca mundial nos ha prestado a una tasa más o menos de, promediando 3.9% de interés. O sea, tenemos que pagar por ese préstamo 3.9% de eh, más la comisión es una serie, cuando, cuando, cuando el dinero en el Perú, en el Perú, ¿eh? no tiene ese costo. Vayan a cualquier banco, eh, no les va a pagar esa, esa, esa tasa de interés. Y en Estados Unidos la tasa de interés está por 0.5 como promedio. 0.5 estamos pagando 3.90. No, no, no, no, y ese es la primera, este la primera digamos, el este, primer paquete, ¿no es cierto?, de préstamos este, que, no, que, que, que estamos que estamos, que estamos estamos nosotros este, concertando en estos momentos. Por favor, compartan esta transmisión, denle un like, es necesario para que muchos compatriotas se enteren ¿no? de su realidad, para que tomen decisiones. mil millones de dólares, Convencimientos, estos bonos, digamos, lo está contratando hasta el 2072, este, el señor este, Pedro Frank y, y Castillo, o la misa de Castillo. Fíjense, o sea, nos están endeudando hasta el 2072, ya este, hubieron dos dos, este, oleadas de bonos que mandó Vizcarra y Zagaste hasta el 2150 ahora nos están en bono por 4 mil millones de dólares más, que es el primer ¿no es cierto? paquete, porque los paquetes van a llegar más o menos a cerca de 12 mil millones de dólares, que es lo que se quiere vender como bonos. Entonces, este, la pregunta es la siguiente, ¿no? Fíjense, dicen que en el mercado mundial financiero hay una demanda por 10 mil millones de dólares ahorita. O sea, si nosotros emitiéramos bonos por 10 mil millones, nos lo van a comprar por la, por la alta tasa que estamos pagando. O sea, el, el, el paquete, van, el bono peruano, ¿no? Está cotizado en el mundo financiero. Ahora, la, la, la, y quiénes compran? No quiénes compran. Compran los bancos este, norteamericanos, no los bancos europeos inversionistas extranjeros que quieren, pues, este, ganar ese, ese interés, ¿no es cierto? Por prestar dinero, o sea como cualquier prestamista, ¿no? Pregunta. ¿Para qué se va a usar esa, ese, ese dinero? Se va a usar ese dinero, sencillamente para poder cubrir el presupuesto de la República. Porque como les expliqué en la sesión anterior, el presupuesto de ciento, 197 mil millones de soles, más o menos el presupuesto nuestro en dólares es 50 mil millones de dólares, está desfinanciado, tiene un déficit de cerca de, de 10 mil millones de dólares. Y un poco más todavía. O sea, tiene un hueco. Frank ya formulado el presupuesto, 197 mil millones de dólares, pero eso no está financiado. Eso significa, ¿no es cierto?, de que Dos cosas. Es mentira pues que este gobierno sea un gobierno comunista, que este gobierno sea un gobierno socialista. Es mentira que sea un gobierno este intervencionista que ataque la propiedad privada que, que va a socializar al Perú. Señores, ningún banco internacional, americano, europeo, alemán, italiano, inglés, australiano, canadiense, te presta un solo, un solo centavo si es que no estás alineado a la política del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Prueba, evidencia empírica, ¿no? El caso de Venezuela. A Venezuela nadie le presta un solo centavo. Puede emitir bonos por 100 millones de dólares, nadie se los va a comprar. Argentina. Nadie le va a prestar porque Argentina está con problemas de la deuda externa que heredó este, el presidente Fernández. O sea, si nos están comprando bonos... Es decir, si nos están dando préstamos la banca internacional, sencillamente es porque nosotros en Perú, el gobierno peruano es un gobierno neoliberal que está cumpliendo con las recetas del consenso de Washington, está sometido al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, que son los interventores de las economías latinoamericanas y de todo el mundo. De las economías, de los países subdesarrollados, porque el Fondo Monetario y el Banco Mundial Jamás, jamás de los jamases en, en, en los 230 y tantos años de vida jamás ha intervenido, digamos, este, la economía norteamericana. Los americanos, los norteamericanos pueden emitir los bonos que quieran, pueden emitir los, los billetes que quieran. Están por emitir 3 trillones de dólares y jamás el, el, el Fondo Monetario y el Banco Mundial este, pueden objetarle nada menos a Inglaterra, menos a los americanos. Por una sencilla razón, ustedes me dirán, ¿por qué? Porque ellos son los dueños, pues, porque el, el, el Fondo y el Banco Mundial son, son como sociedades anónimas. Ellos son los dueños del de, Fondo Monetario y del Banco Mundial. Son los que aportan mayor capital. O sea, tienen el control del 51% de esas entidades internacionales. Y por lo tanto, ellos definen, ¿no es cierto?, a quienes controlan, a quienes intervienen, a quienes hacen de valor la moneda. Entonces, esta noticia, ¿no?, de, de, que, que Franque, digamos, y, y Castillo emitieron, es la evidencia más tangible, más concreta, ¿no es cierto?, de que este es un gobierno entreguista, es un gobierno sometido a la banca internacional y que está siguiendo la misma política que empezó con Fujimori en el año 90, que continuó Toledo, Pañagua en el, el 2000, Toledo en el 2001, que, que prosiguió Alan García en el 2006, que continuó Humala en el 2011, que, que persistió y alineó, digamos, este, Uchinski en el año 2016, que ratificó Vizcarra en el 2019, que también lo ratificó Sagasti en el año 2020, y que ahora le ha echado agua bendita, pues, este, Pedro Castillo. Entonces, señores, señores, no se engañen. Yo no debería estar hablándoles a ustedes el día de hoy, porque he tenido que cancelar otros compromisos, he tenido que, tengo que entrar a clase en otras universidades, pero... No puedo quedarme callado ante tanta mentira, tanta traición, tanto engaño. Entonces vendrá un segundo paquete, ¿no es cierto?, de cinco mil millones más, otro paquete de 4 millones más, y de esta manera, eh, nosotros estamos viviendo de prestado. O sea, es, es, es una suerte de... estabilidad precaria que, que tiene la economía del Perú. Se lo estoy diciendo ahora, para que tomen ustedes sus precauciones. Porque si tú... Eh, les voy a analizar desde el punto de vista financiero. En principio, todo préstamo es malo. Solamente uno puede o debe endeudarse por excepción. Uno se uno toma un préstamo va, por tres razones. Por una situación de emergencia excepcional. Uno puede tener una enfermedad, puede tener un, una, una, una este, necesidad premiante. Se pide un préstamo y se compromete a pagar un interés, porque el dinero tiene un costo. Segundo, uno puede recurrir a un préstamo para financiar un proyecto de inversión, un proyecto productivo, un proyecto empresarial. Pides tu dinero ¿no? a los bancos y tienes tú que demostrar que tu proyecto es rentable. O sea, por ejemplo, que la rentabilidad de tu proyecto tenga una, una ratio de 20-25% de utilidades, que es el margen que vas a tener tú de ganancia. De esos 25 o 20% tú le tienes que pagar con los intereses 8, 9, 10 puntos al banco o a la financiera que te presta. O sea, te queda una, un diferencial de 10 o 12, 12%. Entonces, ahí es importante porque tú no tienes el capital en estos momentos y recurres a un prestamista a un banco para que te agencia no es cierto de la liquidez que necesitas para desarrollar el proyecto y una tercera causa para poder este, contraer un préstamo es uno contraer un préstamo para pagar deudas o para pagar planilla eso es lo peor eso nos condena al atraso nosotros nos condena a, a, a, a fin de cuentas, este, va, llegaremos a un momento en que la economía va a tener que explosionar, el suelo va a tener que devaluarse, va a haber una crisis, paros, huelgas. Uno jamás debe prestarse dinero en el sector público para poder este, pagar deudas, señores. Para poder pagar planilla, porque eso se llama gasto corriente. Entonces, eso es lo que está haciendo el señor este, Pedro Castillo. Como, como el señor Pedro Castillo no sabe nada de economía y finanzas, el que toma las decisiones ahí es el señor, el español este, Pedro Franque con el equipo de caviares que ha llevado y, con, y controla la economía del país, digamos, bajo digamos, el dominio del Banco Mundial, porque él es un agente, ¿no? Él es un funcionario encubierto en estos momentos en el Perú. Él es un funcionario transnacional destacado al Perú para asegurarle, ¿no es cierto?, al Banco Mundial, al Fondo Monetario, que el Perú siga, digamos, este enrolado diga, a, a, esa, a ese gran poder financiero mundial, que se le pague la deuda, ¿no es cierto?, de 25 mil millones de soles que tenemos que pagar todos los años. Y aquí, pues, hasta, hasta dentro de 200 años vamos a tener que pagar 25 mil millones de soles. Y eso es. Y, si no, vuelven nuevamente a pedir más préstamos y la, y la deuda va a seguir creciendo, que es una bola de nieve. Por eso es que los caviares... ¿No es cierto? Eh, el Banco Mundial, el gobierno norteamericano, se preocupó luego de la primera vuelta del 5 de abril de infiltrar, de colocar a Franke y a todos los caviares en el manejo de la economía peruana y ratificar al señor Velarde por cinco años más en el Banco Central de Reserva. Esa es la explicación. Con, con esos dos este, elementos, la economía peruana estaba controlada y todo sigue igual. El señor Castillo es una figura decorativa, señores. El señor Cerrón, para una del señor Cerrón, impuso, digamos, al, al señor. Este, Julio Velarde, a pesar de que lo niega, niega este, pero es que él fue, ¿no? eh, Un supuesto comunista, ¿no es cierto? Un marxista-leninista, que es el sostén, ¿no es cierto?, de un ultraliberal como Julio Velarde, que es el garante del modelo económico neoliberal de la constitución fujimontesinista. ¿no es cierto? Yo no le veo a racionalidad, ¿no?, sino un discurso de doble faz, y este señor jamás va a poder explicar por qué impuso al señor Velarde y al señor Franken para que no la economía a nombre del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Esa es la gran, la gran tragedia del Perú. El doble discurso, lo que antes los apristas, ¿no es cierto?, llamaban escopeta de dos cañones. Entonces, estamos en, en esa onda, ¿no? Ahora, se, eh, punto, el segundo tema, ¿no? Eh, acá pues este, vamos a hablar ahora de la nacionalización y de la expectación supuestamente de, de camisa, que es otra gran mentira, es otro gran engaño, que otra, es otra gran este, estafa que se está cometiendo con los peruanos. Y acá, señores, este, les digo con toda claridad, y voy a hablar sin medias tintas, sin pelos en la lengua, ¿no? se está instaurando el mismo sistema de gobierno de la mentira, instaurada en la presidencia de la, de la República. Doble discurso, ¿no? Un discurso para, para, para, para, el, para la población, otro discurso, en, en, en, cuando come este señor o almuerza o toma lonche con los banqueros en, en Washington, no, esa es, esa es este, la más grande hipocresía, ¿no? La doblez moral, que ustedes pueden observar claramente. Y se lo voy a probar. El señor este, Castillo, con bombos y platillos, ha hablado, ¿no? de que vamos a nacionalizar y estatizar el gas de camisea. Eso es absolutamente falso, eso es imposible, esa es una gran mentira, es una gran falsedad. El señor no sabe lo que está hablando. No puede estatizar nada, señores, porque conforme a la, a la propia constitución fugimontesinista del año 93 y acá está el documento que yo no quiero incurrir este, en error esto digamos eh, está regulado expresamente en el artículo 62 el señor no puede expropiar nada no, no puede hacer nada si es que no tiene consentimiento de la corporación transnacional y si quisiera hacerlo tendría que hacerlo a través de esta carta política no fraudulenta. Que señala lo, lo siguiente, ¿no? Si quiere hacer una expropiación, uno lo puede hacer por razones de seguridad nacional o necesidad pública, que en no ese caso. Dos, tiene que ser declarada por una ley del Congreso de la República. Pregunto, ¿hay alguna ley que haya aprobado el Congreso Disponiendo la expropiación, la nacionalización, estatización del gas de camisera, ninguna, no existe. Tercero, y si, si, si el Congreso, y si el Congreso por un asunto de un absurdo, ¿eh? aprobar esa ley, previamente el Estado peruano tendría que pagar en efectivo, dice la Constitución, en el artículo 70, tendría que pagar en efectivo la indemnización justa y preciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Más o menos, más o menos, este, ese, esa industria este, del gas de camisea lo, lo están valorizando más o menos en un promedio de 10 mil millones de dólares. Que comprende las instalaciones, no el recurso, no el gas, sino las instalaciones maquinarias y la probable ganancia de aquí a 30 años, este, que podría dejar, de, eso, eso se llama, en derecho se llama lucro cesante que uno deja de ganar entonces así pues está en esta constitución ¿no? lo que hicieron, hicieron ellos ellos, las grandes corporaciones con el Fujimori con, sí con la confianza, se aseguraron, ¿no es cierto? de que no se les toque su, su, su, su, su, las empresas que estaban recibiendo a precio huevo de, de Fujimori cuando ordenó la privatización entonces este señor es un gran mentiroso porque no va a haber ninguna, ninguna estatización ninguna nacionalización y además, eso está confirmado, yo la, la semana pasada este, les expliqué, les dije, les mostré el documento, ¿no? muchos no eran no está pues, la firma, no, no, no se lee, eso está claramente determinado en este documento, no que yo, yo les mostré el decreto supremo 164-2021-PCM publicado en el diario El Peruano el día 16 de octubre de, de, del, del año 2021, donde se señala, ¿no? ¿Cuál es la política que va a seguir el gobierno en los cinco años? O sea, ahí está la hoja de ruta. No se pueden salir de esta hoja de ruta porque automáticamente el ministro sería, cualquier ministro que, que se haga esto o el presidente sería se la cárcel. Porque bueno, con eso tendría, ¿no es cierto? Ellos se han amarrado, ellos mismos se han amarrado. No pueden salirse de esta hoja de ruta. Y en esta hoja de ruta no existe en ninguno de los lineamientos porque son 10 gran, grandes políticas de, de, de Estado. 10 grandes políticas. No existe acá expropiación, no existe acá este ninguna estatización. Yo les leí la, la, la semana pasada, ¿no? Generación de bienestar y protección social, uno. Dos, reactivación económica. En reactivación económica no se hace alusión a ninguna nacionalización. Acá se habla de Sunafil, de Trabaja Perú, de la, de las pymes, sostenibilidad fiscal. No, no, no existe ninguna línea que hable de nacionalización o estatización de la es, es una gran mentira. ¿No? Y tratando de, tratando de interpretar, de traducir lo que dice, lo que dijo el señor Castillo, Franke, y la primera ministra, dijo: no, no, no, este, nacionalización significa ampliar la cobertura del gas, o sea, masificar el gas. Eso no es este, eso no es, eso, eso, eso no es, pues, eso no es, eso no es, eso no es, eso es, este, eso es, este. Es, es un negocio privado, es un negocio privado, ¿no es cierto?, donde la, la, la gran, las grandes empresas, como Cálida y otras que seguramente van a venir, van a hacer un negocio con la instalación de conductos a domicilio. Si eso no es ninguna nacionalización, es un negocio. Es un negocio que evidentemente le va a dejar más dinero, pues, ¿no? Le va a dejar más dinero a quienes a las grandes empresas, ¿no es cierto?, que contraten con el gobierno para hacer esa instalación de nuevas líneas este, a domicilio. Es como lo que hizo Telefónica el año 93-94, ¿no? el, el gran negociador de la instalación de, de líneas telefónicas cuando no existían todavía este cableado, ¿no? se cobró por adelantado. La nacionalización y esta decisión es una, una gran mentira. No creo. Entonces, este, estos señores no tienen, este, no tienen el menor escrúpulo en engañar a la gente, en estafar a la gente, haciéndole creer que tienen una, una línea patriótica. Fíjense, bueno, ellos, ellos están felices, ¿no es cierto? Todos ellos, los 130 congresistas, los 20, 20 ministros, comenzando por la caviar esta la señora Vázquez, todos los Caviares colocados como viceministros, directores de, de los ministerios, en el BCR, ¿no? Con sueldos de 50 mil soles... Esto es una gran farsa, señores. Y estos, este, bueno, los, este, lo, lo, los gobiernos de derecha, los gobiernos, este, entrevistas que hemos tenido, ¿no? como el de Fujimori, el gobierno de Alan, el de Humala, el de TPC, bueno, eran fácilmente reconocibles, ¿no es cierto? Porque ellos este, lo, lo decían directa o indirectamente que iban a saquear el país, que iban a robar el país, iban a hacer grandes negocios. negocio. ¿no? Pero estos caviares, esta, esta pseudo izquierda, ¿no es cierto?, de Cerrón, del Mejo, que está con sus mil soles, el Bellido, que se han dedicado a, a los placeres de la Gran burguesía en estos momentos, que le gusta tomar este café, loncha, almuerza en, en el Country Club de Lima, ¿no? Donde se paga por cada tenedor 700 o 800 soles, fíjense, por cada tenedor. Estos son mucho más peligrosos. Con Castillo, con la gente de Movadef, de Sendero, ¿no? Que, ¿no? La gente de Movadef, de Sendero, que antes gritaban lucha armada, del campo de la ciudad, ahora están metidos en el Ministerio de Educación, están capturados en Ministerio para meter a sus cuadros, a sus, a sus cuadros políticos, ¿no es cierto?, en, en el magisterio. Ya tienen, tienen un pie adentro con el, esta federación que, que, que reconocieron en menos de 24 horas. La finalidad de ellos es lavarle la cabeza a los niños, señores, ustedes no se dan cuenta de eso. Esta gente no cambia, esta gente es, esta, esta, esta gente es dogmática, es gente que, que no tiene una visión de lo que humana, de lo que es este, una sociedad, ¿no? esta, gente, esta, esta gente está dispuesta a todo, ¿no es cierto?, por satisfacer intereses particulares. Y esta gente es la que nos está gobernando, juntamente con los caviares, que es un grupo racista, hedonista, no es un grupo este, excluyente, es un grupo oportunista, ¿no es cierto?, que simula ser de izquierda, ¿no? que, que, que habla de, de, de lucha contra la injusticia, que, ¿no? que, habla de, de, de lucha contra, que habla de lucha contra los abusos, ¿no?, y que, bueno, engaña a mucha gente, pues ese mensaje es muy seductor, ¿no? esta, esta gente que, que ha logrado colocarse, maneja la economía del país, man, maneja los ministerios, ¿no? y que es un grupo excluyente, es un grupo que hace mucho daño al país, ¿no? Y que ha, y que ha vivido, vive desde el año 90 con todos los gobiernos, y, o sea, saben colocarse, trepan, lo primero que hacen, nunca ganan las elecciones... Nunca han logrado formar un partido político y cuando lo han formado lo han perdido porque la gente no nos apoya, pero logran capturar los gobiernos. Eso hicieron con Humala, hicieron con Toledo, hicieron con PPK y lo hicieron con este con Vizcarra y con Sagasti han gobernado. ¿no? Y, y en estos momentos, este, esta es la prolongación, la prolongación de Gruzón Sagasti y de lo que era el Frente Amplio con el Partido Morado. La señora está del, del Partido Morado. Perdón, del, del Frente Amplio, que fue pre, el presidente del Congreso. Sí, ahí están muy bien en la población. Estamos viendo de hambre, ¿no? Fíjense, la, la, la, tercera, la tercera la tercera noticia, el tercer hecho. Eh, la cuestión de confianza. Ustedes miran entonces la cuestión de confianza de, de Vázquez, ¿no? Pero entonces me dicen, ¿por qué se pelean? Hay gente, ¿no es cierto? Hay gente, esta, los caviares no, no son tontos, ¿no? Los caviares y los grupos que están en el gobierno ahorita no son tontos. Eh, han logrado este, conseguir infiltrar a la gente, digamos, para crear una suerte de un segundo conflicto, ¿no? hemos contratado a un grupo de a un grupo de, de sicarios, ¿no es cierto?, que usan la, las redes, que usan las redes, que usan las, que, que usan las redes de, de, para crear falsas expectativas en la población. Los engaño. Y le voy a poner dos pruebas fundamentales. Hay un psicópata, un psicópata un miserable ahí eh, que todos los días, este, difama a medio mundo. Eh, que, que, que es un delincuente, no, que se hace llamar arranca ¿no? porque con una, con, con una, con un desparpajo se permite hablar falsedades. ¿no? de mucha gente a quien ni siquiera conoce. Yo no conozco a este sujeto. ¿no? Lo que lo, lo, la idea que tengo es que una vez me parece que estuvo Ricardo Belmont en, en una protesta en la playa. Este sujeto se, se abalanzó sobre Ricardo, este, metiéndole el micrófono en la, en la boca, ¿no? Queriéndole hacer un interrogatorio a Ricardo. O sea, quería colgarse de, de la forma de Ricardo. ¿no? Y la, al parecer, este, como se le notaba agresivo y belicoso, digamos, este, la gente de seguridad lo apartó de un lado. Ese es el recuerdo que tengo de este psicópata. Pero luego me han informado a mí ¿no? Yo no, yo no soy asesor de, de la empresa, yo no soy asesor de Ricardo Belmont, ¿no? Este, soy amigo de él hasta ahora, él toma su decisión y yo la respeto muchas veces no la comparto y el tiempo me ha dado la razón ¿no? eh, yo soy un profesional, soy una persona que decide por mí mismo no obedezco órdenes de nadie desde que tengo 15 años eh, 15 años de trabajo ellos señores trabajo, pago impuestos ¿No? pero este, este sujeto que este, este, digamos, que se permite difamar mi mundo, es un asalariado, ¿no es cierto? que está engañando a, a mucha gente en la plaza de San Martín que ingenuamente, no sabe quién es este sujeto, mire, este sujeto, conforme aparece acá, en este es un documento oficial fue miembro del partido de grupo Posible, o sea, este es un toledista, durante ocho años una suerte de agitador, participó de la corrupción del gobierno de Toledo Luego, cuando Toledo cayó, se descubrió todos los robos que se, que se hizo con el país, con Odebrecht. Este sujeto cambió, como los camallones, cambió de, de camiseta, ¿no? Y apareció aterrizando en el, en el partido este, Frente Amplio. Y apareció acá como candidato, ¿no? Del Frente Amplio, con el número 19. Acá está la, su participación ¿no? en las elecciones del 2019. Y acá aparece, ¿no? Dice Andrés Edward Guamaníquist, sacó 1860 votos, número 19. Este, este es un agitador, este es un, este es un ampón, infiltrado, una, un agitador. De frente el del partido de Arana y del partido de, de la actual primera ministra. Conforme aparece de su ficha, este sujeto no, no tiene ocupación conocida, no tiene estudios. O sea, es un vago, no no, no, no tiene ninguna actividad y no sé de qué vive este sujeto. En estos momento me, me dicen que vive de, de la calidad de, de lo que están aportando en las redes y engaña a mucha gente ingenua. Y en, en, el, en el Frente del Coordinador Político, dice de, de la Comisión Política de Lima Centro, o sea, es el encargado de la agitación, del choque y, y del enfrentamiento. Y Este sujeto tiene una grave responsabilidad, no lo digo yo, acá lo dice un periodista, César Roja. No voy a leer textualmente lo que dicen. Es una información jurídica pública que ustedes lo pueden chequear. Donde se le responsabiliza, ¿no es cierto?, entre otros, ¿no? de, de la muerte de estos dos este, estudiantes, uno de San Marcos de la Universidad y otro. Este. Perdón un momentito. Perdón. Dice la alcaldía, ¿no es cierto?, que el ministro público está recogiendo las pruebas para la denuncia de quienes mataron a Inti, Sotelo y Brian Pintado en las marchas de noviembre pasado. Se reveló, dice el periodista César Rojas, que uno de los asusadores de la violencia y la muerte de estos estudiantes sería Andrés Guamaní Quiste. Es candidato al Congreso por el Frente Amplio. Esto lo dice el periodista César Rojas. Y acá reproducen una grabación, ¿no? ¿Qué dice este, este, este sujeto? Dice entre comillas, si matan, si mueren, estudiantes se joden, si Sigan adelante carajo, le grita a la, a la masa. Y se escucha en uno de los videos grabados en el gerón de la unión. ¿No? Como se recuerda, dice el periodista, allí habían decenas de policías impidiendo que cientos de manifestantes llegaran a la Plaza Mayor. Agrega, ¿no? Fuente de la Policía Nacional. Cotejaron la voz que incluso llamaba a seguir agitando, ¿no? Tírenle piedras, ¿no? A la policía, al de la pistola, con la de Andrea Guamaní, entre otros registros que aparecen en los videos publicados en su perfil de Facebook. O sea, las voces coinciden, ¿no? Dice la policía. Uno de los materiales audiovisuales fue reproducido, dice, en redes sociales lo que demuestra la, la veracidad, ¿no es cierto?, de, la, de, de, de esa voz, de esa evidencia. Entonces, esto me confirma lo que me habían dicho, ¿no? Este sujeto había usado ese día a muchos estudiantes, a muchos ingenieros en la Plaza Martín, para enfrentarlos a la policía, para entrar a una, a una, a una violencia armada ahí en, en, el, en el parque universitario. Y a consecuencia de eso murieron estos dos estudiantes. Y este sujeto es uno de los responsables. Porque ese es su modo operandi ¿no es cierto? De asusar, de asusar, de carajear, de asusar, carajear, llevar a la gente, y luego cuando la gente está junto a la policía, opta por escaparse. Es una táctica vieja, ¿no? De, de, de, de comunistas, ¿no es cierto? Se agitan, es, son lo que llaman provocadores, son los más radicales, los que buscan el enfrentamiento, luego dejan a la masa, a la masa y se corren. Este cobarde, ¿no? Este miserable, ¿no es cierto? Es un, según la fiscalía, según este periodista, César Rojas, es uno de los causantes de la muerte de estos dos este estudiantes, por la cual tiene que responder. Están las pruebas ahí que la, la policía y la fiscalía. Y es lo mismo que está haciendo en estos momentos. Lo que les, les digo a ustedes, amigos, tengan mucho cuidado. Este sujeto todos los días sale a agitar, a, a provocar, ¿no es cierto?, a llevarlos a ustedes como carneros, como a, al matadero, como manzas ustedes caen. Pero este es, un, este es un miserable, un vago, un ocioso que nunca en su vida ha trabajado, no tiene domicilio conocido, no tiene estudios, pero... Que se permite, este, inclusive, tratar de, de criticar a otra gente, ¿no es cierto?, este, que, que ni siquiera conoce. Y ustedes tienen, tienen que tener mucho cuidado a sus hijos, sobre todo. ¿no? O ustedes mismos, trabajadores o amigos de hermana Plaza Martín, que escuchan a este miserable que habla mentiras. Es un asalariado del gobierno de Pedro Castillo. Es un asalariado del grupo del Frente Amplio. Es un asalariado, ¿no es cierto?, de las personas que en, en estos momentos... Este, que están en el gobierno. Por eso, este sujeto critica a aquellos que hacen algún tipo de denuncia contra el gobierno, el manejo que está haciendo el gobierno, y a sangre y fuego, pretende, digamos, ahora juntar a la masa, los está llevando a un enfrentamiento policial hacia el Congreso para que en el Congreso se produzca otra muerte, porque ahora la consigna que ha lanzado es que cierren el Congreso, cierren el Congreso, y si en ese trayecto mueren, mueren personas, este sujeto va a ser responsable, porque quiere que la población se enfrente a la policía. Entonces yo les informo esta, esta, esta, estas cosas para que no, le, no lo financie, porque algunos ingenuos ahí están depositándole dinero en sus redes justamente para, para que sigan con estos actos este, mandálicos, como de proselitismo, de enfrentamiento con la policía. Por lo demás, en el caso mío, yo voy a hacer uso de las acciones legales contra este sujeto. Bueno, este no me conoce, ¿no? Este, yo me precio a ser un buen abogado. Eh, si me busca, me va a encontrar y disculpen ustedes que esta digresión, señores, porque era necesario alertar a la, a la población, a los este, estudiantes, sobre todo a los jóvenes, ¿no? que deambulan por la Plaza San Martín o que están, que están a veces este, caminando por la Plaza San Martín. Y hay otro sujeto, ¿no? a que jamás me he referido, ¿no? que, que estos usan alias, ¿no? este, este sujeto se llama Loranca Arme, o sea, este señor, este, a, a, a, como es un psicópata acomplejado, ¿no es cierto?, se quiere pertenecer a la, a la nobleza inglesa, no se, se llama Lord, no se identifica con su nombre y apellidos, porque si fuera más hombre, digamos, si fuera un tipo decente, honesto, debería hablar con su nombre, Andrés Guamani Y lo mismo este, se hace con, su, con, con, el, su, con, el, con, con el que le ha la cabeza, en el que le ha la cabeza es uno que se hace pasar como Lord Jaime, Lord que es un com, viejo comunista conocido en, en los medios de, de la izquierda. Yo le recomiendo a Lord Jaime que tenga mucho cuidado. En el mundo de la política todos nos conocemos. ¿No? Eh, Anka es el discípulo de los que es un comunista viejo, de la, de la, de la vieja ortodoxia, digamos, este, marxista-leninista, ¿no? que quiere confundir a la gente. Nie, niega su, su, su filiación comunista, al igual que Anca, pero son comunistas. Por el lenguaje que usan, materialista, de, de, de, de, de lucha de clases, violencia. Y por los libros que difunden, que venden, ahí fotocopiados. So, es, es propaganda obsoleta, propaganda desvaluada, que lo sorprenden a mucha gente que nunca ha leído un libro. ¿no? Entonces, este, yo uh, les digo a, a los muchachos, a los jóvenes, tengan cuidado, ustedes siguen a esta gente, van a, van a llegar a la muerte, como, como, como murieron este, los chicos este, Brian y Indy Sotelo. Tengan mucho cuidado. Bueno, entrando a, disculpen ustedes esta digresión, entonces, el, el tercer punto tenía que ver con la cuestión de confianza, ¿no es cierto?, Fíjense, la, la, la cuestión de confianza de que se va a definir el día, el día jueves depende de un libro. Yo les he dicho este que la primera este Vázquez va este, a obtener eh, la confianza por un margen muy reducido, muy reducido de votos. Ya porque todo el bloque de derecha va, este a, que, que es el, no la vuelta derecha, el bloque de derecha, que es este, pero podemos app el Partido Morado, no y va a dar el voto de confianza. Más acción popular. Los que están en contra del voto de confianza son, este, ya les expliqué, Fuerza Popular, porque quieren ellos este, precipitar el, el, la vacancia del presidente para que Keiko Fujimori no vaya a la cárcel. Si que no lo vacan a Castillo, la, este, la señora Fujimori se va a la cárcel de 25 años. Ese bloque es Fuerza Popular, Renovación, Nacional, del de señor Porqui, y, y, y, y, Ava, y Avanza País, ¿no? Que es un partido que, que Hernández de Soto se, se lo quiere robar ya, a la familia de Pedro Sena, que fue el creador del partido, ¿no? Aprovechando de que Pedro Sena, su jefe y fundador, ha muerto, fallecido a raíz del COVID, ahora este grupo ultraderechista, digamos, este, que encabeza de Hernández Hernán Soto, se quiere quedar con el partido. Entonces, esos tres partidos de ultraderecha son los que se quieren, digamos, este que, que, que, se, que se quieren este, la vacancia inmediata. Hay una tira, de, hay una tira de, de idiotas, ¿no? Que ahora han, están usando la... Están en una campaña psicosegónica que me quieren a mí tildar de, de aprista, ¿no es cierto? Otros me dicen fujimorista. Bueno, los que me conocen en la vida política, yo, yo, he, yo he sido, digamos, este, en, en San Marcos, conjuntamente con mucha gente de mi generación, que luchó y expulsó a todas las bandas apristas de la universidad. ¿Ya? Entiendo. Nosotros somos los que expulsamos a, a, a, a los apristas de San Marcos. Y también expulsamos a los no y tuvimos una guerra frontal contra Sendero Luminoso. Sendero Luminoso jamás pudo tomar San Marcos porque nosotros se lo impedimos, porque ellos querían convertir a San Marcos en una, en una suerte de Universidad de Guamanga, tomando eh, los vicerectorados, el rectorado y las direcciones universitarias, como lo hicieron en San Marcos. Usted sabe que todo el, eh, si el si, gobierno si no hubiese tomado la Universidad de Guamanga, no hubiese podido crear Sendero Luminoso. Sendero Luminoso se creó en, este, a partir de la penetración que hizo Aguilar Guzmán, digamos, con sus huestes en esa universidad. Ahí formó sus cuadros. Lo mismo que hicieron hacer San Marcos, pero en San Marcos jamás pudieron. Entonces, apristas, senderistas, fujimoristas, en San Marcos fue, fue, fue, fue combatido por nosotros, señores, y nunca pudieron entrar. Ya, o sea, que esos idiotas que, que, que hablan de que, que, que eres aprista, no, ahora me dicen oportunista, porque digo la verdad a ustedes. O sea, yo, yo no vengo a cantarle loas pues a, a Castillo ni a Cerrón, señores. Yo tengo mi racionalidad, yo, yo soy un científico social. A mí, por más que me digan las cosas, yo leo la realidad, interpreto la realidad. Y les recomiendo ¿no? a estos muchachos, a los muchachos que me están viendo, a los estudiantes universitarios. Esto no nace del aire, no, no, no, no nace de un panfleto, no nace de... Eh, la, la forma de, de analizar los problemas no nace de... de, de por una suerte de generación espontánea. No viene porque me leo un, un manual de marxismo-leninismo, o, de, o de, el, el antiprimo de lapra que son libros obsoletos. ¿No? Mi racionalidad, les, doy, les voy a dar los libros para que ustedes vayan entrando a la lectura, porque esto de ustedes es un secreto mío, se los voy a dar, ¿no? porque no tengo ahí este por qué. Mentirles a ustedes. Ya, Solamente acá les voy a mostrar tres libros, este, tengo cerca de 25 libros de esta, de, de esta área. Esto es para hacer estadística. Son cerca de 1.300 páginas, pura estadística, para que análisis de datos, análisis multivariado. ¿Ya? Estos libros se leen, se estudian en las universidades chinas, traducidas de las universidades americanas, se las traducen a chino. los chinos leen esto, no leen la, la, la porquería que, que, que difunde este, ese miserable de y en la plaza Martín y esos proyectos. No, los chinos son más inteligentes ahora. Este libro, ¿ya? Para que hagan análisis muy 1.150 páginas. Análisis. Toda la forma de análisis con cultosis, semicultosis, análisis seriados. Estos no son papeles, son tratados. ¿Ya? Este otro libro. ¿Ya? 1.250 páginas para que hagan correlaciones, para que hagan este análisis predictivo. No lo que se me ocurre a mí, ¿no? No que yo voy a apoyar a Castillo, porque Castillo dice, ¿no? declaró salió hoy día con, con un... No, no, la verdad está acá. Fíjense, solamente le estoy tres libros. Son, más o menos acá, 3.500, este, acá 3.500 páginas como introducción, si ustedes quieren aprender este, a leer la realidad, hacer análisis político, económico. Después le voy a dar 10 libros más de estadística más profunda, se llama estadística inferencial, para que ustedes puedan aprender eso. Ya, esto no es agua de culebra, señores, esto no se aprende en un día, son 35 años de estudio. Hasta con profesores particulares que he tenido que, que pagar, contratar para que me enseñen. Porque en la universidad, los profesores que tenía no tenían el vuelo, pues. No entendían esto. He tenido que buscar gente que sepa más que yo. ¿no? Y lo que yo aprendí, se lo estoy transmitiendo a ustedes gratis. A mí me costó una fortuna, ya les he dicho. 35 años de estudio, cerca de 300 mil dólares en inversión en, en educación. Porque nadie me regaló nada. Se lo doy gratis a ustedes. Y les he dicho, ¿no? Organicen un grupo de mil, yo con todo gusto, se lo doy. ¿Saben por qué he entendido? Este, una, una amiga me, me, me... Una amiga me hizo pensar, ya. Porque es una amiga muy inteligente, y que me hace preguntas, preguntas de todo tipo, hasta de psicología me dice, ¿por qué lo que me, me enseñas a mí, mis alumnos en el poblado no le no enseñas también a, otra, a mucha gente que, que quiere aprender, pero no tiene dinero, me dice, para pagar una maestría o un doctorado? Una maestría, maestría le cuesta 5.000 dólares a ustedes. Por ciclo. Si, si tú sabes, me dice, ¿por qué no lo transmites? Porque bueno, amigo, cuando te mueras, te vas a ir tú con tu conocimiento, pero si, si lo transmites, me dice, esto va a quedar para que mucha gente, sobre todo los muchachos, los jóvenes, aprendan. Ese va a ser tu mejor, este, me dijo, eso va a ser tu mejor, este, contribución a tu país, me dijo. Pero ¿de, vale, de, qué, de qué vale que sepas tanto y no lo transmiten me dijo. por eso me hizo pensar, ¿no? Por eso que, que estoy aquí con ustedes. ¿Ya? Entonces, eh, esta es una guerra, este, psicológica, es una guerra... Yo he sido dirigente en San Marcos, señores, y por lo mismo me va a venir a a decir y enseñar lo que, lo que es la política ¿no? como ciencia, la política como praxis y la, la política como, como, como ética. Ya. Entonces le estoy dando libros introductorios. Después les voy a pasar unos 50 libros de, de estadística mucho más compleja. Pero para que se inicien ustedes. No, no pueden ustedes este, estudiar estadística inferencial multivariada, si es que no saben el ABC de la estadística. Ya, entonces la cuestión de confianza, ya se explicaba, ¿no? Que la situación está, no, no está decidida, pero mi prognosis, mi prognosis y ese 30 de octubre es que, por un margen muy pequeño, y por amor al sobre, al cheque, ¿no es cierto? Los, los, los partidos le van a dar la confianza a la señora. Y aquí tiene, acá tiene, acá tiene una votación decisiva, este, este es un factor que ha surgido, ¿no? De manera inesperada. Que es el grupo de los 20, ¿no es cierto? Cerronistas o de Perú Libre, ¿no? Porque ya hay 17 congresistas que se, se han alineado con el partido, o sea el partido Perú Libre, que para la redundancia sea partido en dos. El grupo de, de Cerrón, de, lo, de los fundadores del partido, son 20 congresistas, que siguen la línea de, de Cerrón, porque está alineado o El grupo, ¿no es cierto?, de los disidentes, ¿no es cierto?, o los lo llamados castillistas, ¿no?, que son tres facciones. En esos 17 están divididos en tres facciones. Una facción es la gente del Moabedet, son cinco congresistas del Moabedet, vinculados a Sendero. La otra facción son siete, ¿no es cierto?, castillistas, así que matan, matan, digamos, por Castillo. Matan por su sueldo. Son gente eh, totalmente inocua, son gente obsecuente, son gente chicheño. ¿no? Absolutamente sometidos a lo que Castillo les diga. porque qué Castillo necesitaba tener gente, su gente, no es cierto?, obsecuente. Y hay tres, ¿no es cierto?, que tienen un manejo... Van de ¿no? que son Aníbal Torres, que son Pedro Franque, que son asesores de, de, de Castillo. Entonces la cosa está así. Si es que el grupo de Cerrón, los 20 de Cerrón votan por la no confianza, que es una, es una, es una posibilidad, piensa, no le dan la confianza. O sea, en estos momentos la suerte de este gabinete está en manos de Cerrón. Esos 20 votos son decisivos. Bueno, Cerrón, astutamente puede decir que se abstengan, ¿no es cierto?, y que se arreglen cuentas, se acuchillen los grupos de ultraderecha y derecha contra los grupos castigistas y de acción popular. Es otra mentalidad que puede suceder. Pero la decisión final está en manos de Cerrón. Una suerte de venganza, ¿no?, de Cerrón, por todo lo que le han hecho. O sea, miren, esto, esto, es, esto es este... Bueno, la política es así, señores. La política es sucia, es irracional. Cerrón creó el partido, Cerrón financió el partido, Cerrón organizó el partido, el año 2006-2007. Cerrón es un, un cuadro comunista preparado de, de, la, de la ortodoxia cubana, o sea, no es un, no es un cuadro maoísta, o si sea, lo que habla de maoísmo con Serrón no saben lo que están hablando. Tiene una formación este, cubana, que es una, una versión ortodoxa postsoviética, pero que fue la, la Unión soviética. Que en el marxismo solamente hay dos vías, ¿no es cierto? En el marxismo solamente hay dos vías. La vía de la lucha más que es la vía que escogió Emanuel Guzmán, y la vía de la reforma, ¿no? La vía de la reforma, que es la que escogió eh, Patria Roja, que, esco que, que está ahorita en, en esa coalición con Juntos por el Perú, que ha escogido Perú Libre, con Cerrón, que es un partido comunista, y el otro partido comunista, Moscovita, que está en Juntos por el Perú. O se dos líneas, ¿no? Así, dos líneas en estos métodos, dos líneas, no, no se confundan dos líneas la línea senderista, que ya está liquidada con la muerte de, de Guzmán, y la línea reformista, oportunista, Menchevic, que es la línea que Cerrón trata de... todavía de, de mantenerla. Entonces... Eh, el... Cerrón, digamos, este, se presentó a las elecciones en Junín, ganó ¿no? la primera elección, luego ganó la segunda elección, Quiso, el partido era un partido este, provincial, un partido, de, un partido que no tenía más de 200.000 votos. Ustedes busquen la, la estadística electoral de la elección de junio, no sacó más de 200.000 votos. Se si no era un partido de dimensión nacional. Luego quiso venir a Lima, presentó este, un candidato acá a la municipal de Lima, no tuvo la acogida, por muchas razones: errores de estrategia política y sobre todo la campaña de la prensa, la capital de la prensa. El candidato presidencial de, escuchan bien? A de Perú Libre, el año 2020, debió ser Ricardo Velo. Yo soy testigo de eso. Pero por X razones que no les puedo decir ahora, Ricardo no, no participó. Y ahí este cerró, no tenía candidato presidencial, porque él no podía ser candidato, porque él tenía una condena, un proceso judicial por la, haber pagado 850 mil soles en un laudo donde era gobernador, o sea, tenía ahí un impedimento. Entonces, se vencía el plazo de, estoy hablando del 30, 29 de septiembre, se vencía el plazo de inscripción. Y no tenían candidato a presidencia, porque la señora Dina no podía ser candidata a presidencia, fue escogida a última hora. Y ahí es donde, aparece, ¿no? La, un, la única posibilidad que tenían es un, un profesor Pedro Castillo, que había liderado una huelga magisterial. Si, si, si Ricardo hubiese aceptado la candidatura presidencial del 2020, quizás hubiese sido presidente de la República, ¿no? Y me parece que la situación sería distinta. Entonces, esa, esa, esa, esa eh, y Castillo no quería ser candidato presidencial, él quería asegurarse una, una curul parlamentaria, él quería, él quería ser candidato al Congreso por Lima. Ese era todo su, todo su sueño. Fue eventualmente por Cajamarca. En Cajamarca no, porque en Cajamarca no lo querían. Había perdido varias elecciones. Como alcalde de su pueblo, alcalde de distrito, o sea, con, con Perú posible. O sea, como, este, nadie es profeta de su tierra, pero señores. O sea, en Chota, en Cajamarca, Castillo jamás pudo ganar una elección. Él fue militante de Perú Posible, con Toledo, ¿no? Al ¿No? igual que este miserable este, psicópata de ¿no? ¿no? También ha sido toledista de Perú Posible. Y ahí esa, esa ligación, por eso lo defiende, ¿no? Entonces, no pudo, no, no quería ser congresista, porque sabía, él jamás pensó. Jamás se le pasó por la, por la, por, por, por la, por la mente llegar a la presidencia a Castillo, por eso que no tenían plan de gobierno, no tenía equipo técnico, no tenía nada, señores, nada de nada. Era él y un grupo reducido de gente del Mogadeth, que también querían ser congresistas, estaban buscando un partido donde meterse. Bueno, pues si se le presentó a la, a la Virgen, mire, quiero unir al destino, justamente se si le sale la posibilidad y se infiltran, digamos, con la gente del Mogadeth, con otros del grupo magisterial, que habían participado en la huelga en las listas este, provinciales de, de Perú es Libre. Esa es la verdad, señora. Castillo jamás pensó ser presidente. Y cerró. Cuando designa Castillo como candidato presidencial de Perú Libre, lo único que quería era salvar su registro político, o sea, pasar la valla electoral. Y con eso se contentaba. Y sacaron unos 5, 6, 7, 8 congresistas. Eso era todo el proyecto político, señores. No, esa es la pura verdad. Hay testigos, hay pruebas de ello. Entonces, ¿qué pasó? En el, curso de, en el curso de la campaña electoral, es que se te sabe pues, la, la dinámica política, las corrupciones de fuerza, los actores políticos actúan con ciertas irracionalidades, con cierto? Y, y, y no es tan determinista como dicen los marxistas, ¿no es cierto?, como dicen los apristas ¿no? Porque los apristas también son deterministas. Si ustedes leen el libro del antiperismo de Lapra de, de Aya la Torre, esa es una concepción este, del marxismo revisionista, digamos, que había en Alemania, donde estuvo este, refugiado este, Aya la Torre el año, desde el año 29-30. Es un marxismo muy distinto al marxismo de Mariette que está influenciado por el marxismo italiano. Un decimos, influenciado por corrientes irracionales, como lean este, lean el libro de Sorel, hay el libro de George Sorel, porque parece que era un marxista típico, ¿no es cierto? No logró este, conocer toda la producción de si no se hubiese sido engranchiando y hubiese sido mucho mejor para interpretar la realidad del Perú, ¿no? Entonces, eh, los actores políticos no se mueven de manera determinística, hay muchos factores culturales, religiosos, económicos, sociales, que redireccionan, que redireccionan, ¿no es cierto?, la, la historia de un, de un país, de un pueblo. Entonces, la campaña de, la, de, de, de, de los grandes grupos de poder era sentar como presidente a la señora este, Fujimori o al señor este, Hernando de Soto, o eventualmente, ya en el peor de los casos, a, a, a Porque. Es uno de sus tres candidatos. Y si por alguna razón esto fallan que estaba Acuña ya, y ya. Esa era, digamos, su plantilla. Alejandro no lo quería. Porque dicen que no lo podían controlar muy, muy bien a, a Alejandro. O sea, Alejandro primero lo suben y luego lo tiran al piso. Igual, igual como hicieron con Forzai. Lo subieron, lo crearon y luego lo. Entonces, la idea era que pasara la vuelta en estos tres, no en un dos o con, con Keiko y con Porky o Acuña. O, o Alejandro. Pero el plan le salió en Marquez. La dinámica, sobre todo en el sur, de la protesta, de los grupos políticos y de los grupos sociales y los movimientos regionales, dio otro cariz y dio un volteretazo. Ya apareció, digamos, el fantasma ahí de, de Castillo, ¿no? en la primera vuelta. ¿no? Y segundo apareció este. ¿Qué Entonces, aquí es, estoy hablando de abril, aquí es donde se produce, señores, la captura del, del poder por los Caviares. El poder Caviar en el Perú es muy grande. Y ahí ellos planearon capturar a Castillo. Y comerse también a los almohades, pero no no pudieron comerse a los almohades, se lo, se lo comieron a Castillo. los almohades es una estructura muy rígida, muy dogmática, son comunistas, pero son maoístas, ¿no? Tienen un proyecto propio, inclusive a Castillo lo están utilizando como un tonto útil. En un momento se van a desenganchar ellos y meterán una patada a Castillo y chao. Y bueno los caviares no, los caviares lo que quieren es poder, quieren sueldo, quieren, quieren ganar dinero. Entonces vieron que Castillo estaba solo sin partido, sin organización, porque ellos no consideran... El Perú Libre no es organización política de, de Castillo, es de Cerrón. O sea, por eso que el plan que los caviares trazaron era liquidar a Cerrón este, a, a en los primeros este, meses, ¿no? mayo, junio, julio, agosto, septiembre, fue de persecución política, no abril de 2, 3, 4, 5, 7, no sé, eso lo han hecho los caviares, con sus fiscales. Cerrón no sé, no, quizás no sepa eso, no, pero eso estaba dirigido. Se lo digo porque yo no tengo información de adentro. ¿no? Entonces, liquidaron, metieron preso a Cerrón. Esa era la idea. Y con eso ya sacando a Cerrón, el en Perú Libre, liquidaban a Avellido, a Bermejo. Y, y, y se quedaba solo Castillo, digamos, con los cañares. Entonces, el, el proyecto inicial, que era Castillo más Perú Libre con Cerrón, fue dinamitado en, en abril. Se metieron los caviares y luego llegaron todos los este, oportunistas, todos los paisanos, los flotando, los financiistas de la, de la, de la campaña. Y Cerrón este, metió a hablar de. ¿no? Hasta ahora, este, Cerrón no ha dado una explicación lógica por qué él ratificó al, al representante de la ultraderecha de Banco Internacional como que ha permitido el saqueo de más de 340 mil millones de dólares en interés. Esa es la situación real del país. Entonces, este, los Javieres han logrado consolidar su poder porque dinamitaron a Bellido. Bellido era un hombre de Cerrón. Lograron con la, con la, con la prensa, porque los Javieres harían con toda la prensa mafiosa. Se, se alían con la derecha, con quien sea, para, para sacar este apellido y este preso a Cerrón. Y logran, logran dinamitarlo y colocan pues a la Caviar, ¿no? y es gente de ellos, ¿no? de este Vázquez. ¿no? Entonces ya tienen el control total ahora. En La, en la alianza ¿no? De, de los castillistas con los chotanos, sus amigos, sus asesores, más los caviares y el mobades. Ese es el gobierno total de Cerrón y el Partido Perú libre está a un costado. Y por eso para Cerrón, en estos momentos hoy, es indiferente. ¿cierto? de que lo vaquen cuando lo va a en castillo. Es un trabajo sucio, ¿no? Que lo tendrá que hacer, digamos, este, los fascistas, ¿no? Ahora, por eso le digo, la cuestión de confianza depende de lo que se rondecida en estos días. Tiene seis, cinco días para decidir. Ya. Finalmente, señores, este el, el, el gobierno durará. No, no, no tiene soledad. Hay, hay tres problemas de, que se van a juntar. ¿no? El problema para mí económico, la crisis económica que, que se, se está dando que es consecuencia de la continuación de la política económica neoliberal. El hecho de que Frank no esté tramitando préstamos por 12 mil millones de dólares, ya le dieron 4 mil millones de dólares, demuestra que la finanzas del Estado está mal. Segundo, el hecho de que quiera crear impuestos. ¿no? Está creando impuestos este, a, a aquellos que ganen más de 300 mil soles, Eh, cuando lo que debe hacer él es crear impuestos a las sobreganancias mineras en estos momentos, que están ganando dinero como nunca han ganado en su vida, ¿no? por una diferencia de alza de precios. Es, una, es un hecho eventual que no es, no es producto de la competitividad, no es, no es producto de la, de la productividad de las minas, es, no es producto de esa sobreganancia porque ha habido un incremento de los precios por la demanda china. Entonces es lógico, ¿no es cierto?, es racional que esa ganancia... Más o menos se calcula unos este, 12 mil millones de dólares adicionales, sea pues este, repartida con los peruanos, ¿no? Porque ellos no han invertido un solo dólar adicional. ¿no? Estamos en un mundo de exportaciones, ¿no es cierto? 60 mil millones de dólares que va a entrar este año. Y por eso que no tiene explicación, digamos, que el dólar haya, que, que haya subido, que el sol se haya devaluado. Es una maniobra especulativa promovida desde el Banco Central de Reserva por Julio Velarde. Eso, es, eso está comprobado. Porque, eh, mire, cuando, cuando se produce una, este, una subida del dólar o una devaluación de la moneda nacional, se ve dos factores fundamentales, factor externo y factor interno. Factor externo, digamos, fundamentalmente alza de los productos internacionales, los commodities o, o alimentos, soya, trigo, etc. O emisión inorgánica, o sea, lo que se llama la, la creación de dinero FIA, por parte del de gobierno norteamericano, ¿no? que ellos trasladan toda su inflación, la inflación mundial a todo a todos a todos los países del mundo. En este momento hay una discusión en el, en el Congreso americano para inyectarle tres trillones de, de millones de dólares para pagar subsidios, hacer obra, generar una puestos de trabajo, porque es una política populista del de gobierno de, de Biden, porque se van a la reelección y quieren que los americanos estén bien, pero eso no tiene ningún correlato en la producción, pues es puro papel moneda, que no tiene... Por eso que hay un problema, ahí, ¿no? y eso va a generar inflación a nivel mundial y a nivel de Estados Unidos y se va a trasladar a, eso va a, va a colisionar con la tasa de interés que se paga en Estados Unidos, con la inflación que hay en Estados Unidos y que se traslada a América Latina ¿no? y a todo el mundo. Factores externos. Y factores internos, fundamentalmente, factores internos, ya, ya ¿acuerdan eso? Es por la emisión inorgánica. O sea, el aumento de la masa monetaria sin respaldo, en eh, producción de bienes y servicios. Eso se llama financiarización de la economía. Y eso es lo que hace el arte ¿no? crea dinero emite dinero sin respaldo en la producción ¿por qué lo está haciendo? Porque la economía del Perú está en crisis está en riesgo prueba el presupuesto de la República de 197 millones de soles más o menos 50 mil millones de dólares no está cubierto no está financiado y está violando una regla elemental ¿no es cierto? de la de manejo de las finanzas públicas dicen los neoliberales no es cierto no yo los neoliberales los ingresos ahí es igual a los gastos o sea, no puede haber diferencia. Tanto te ingresa por impuesto, tanto sale como gasto en el presupuesto de la República. Pero ese presupuesto está desfinanciado en estos momento. Y la única forma de poder financiarlo es con préstamos, que el Fondo Monetario la Banca Mundial y la Banca Internacional te dé dinero. ¿Para qué? Para pagar las premillas, para pagar los bonos, para pagar las subvenciones, para pagar los juegos panamericanos que nos costó 7 mil millones de soles, para pagar todos los negociados que se hizo con Odebrecht, que nos costó cerca de 40 mil millones de soles. Para pagar tren eléctrico, para pagar todos esos contratos de las ATP, donde, donde el Estado pone la plata, hace la obra, una vez hecha la obra como el tren eléctrico, se le entrega a una corporación nacional para que la administre, para que la maneje. Ese es el peor negocio. ¿Por qué? Porque la empresa extranjera debe venir con su plata, invertir, hacer la obra. Y con la explotación de la obra, recupera los capitales invertidos. Pero acá no, acá nosotros financiamos, pagamos con nuestros impuestos las obras. Eso se llama neoliberalismo, conforme te voy a explicar ahora. Entonces, déjenme 10 minutos de, de explicarles cómo es este modelo del, del consenso de Washington, si me permiten ustedes, y, y termino la locución para poder este, portar la traducción. Fíjense, así funcionan las cosas, miren. Permítanme. Y amigos, este es el modelo del consenso de Washington. Es un modelo creado, en la receta, ¿no es cierto?, inventada por, por los banqueros para dominar América Latina. ¿Quién trae ese es Perú, no? 1990 en Estados Unidos con trabajos anteriores. Es el modelo de denominación económica, ¿no es cierto?, que existe para toda América Latina. Ustedes van a ver que este modelo se aplica en el Perú, Chile, Argentina, Brasil, México, Ecuador, Colombia. Es el mismo modelo, la misma receta. ¿Cuáles son los principios? El estado mínimo. El Estado reducido a su expresión para la referencia mínima, donde está encadenado para realizar actividades productivas. Y eso está en el artículo... O sea, esta receta se constitucionalizó. Está en el artículo 60. O sea, los norteamericanos, los banqueros dijeron Estado mínimo, entonces dijeron a los políticos, a Fujimori y a todos los políticos neoliberales, cambien la constitución e introduzcan el artículo. Artículo 60 que solo autorizado por ley empresa el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional por eso que el Banco de la Nación no puede hacer ninguna actividad empresarial no puede favorecer a los primeros empresarios porque eso está reservado a la banca privada si hay una agencia, el Banco de Crédito de Interbank el, Estado, el Banco de la Nación no puede abrir ninguna agencia no puede competir Fíjense, le están quitando al, al, al Estado la posibilidad, ¿no es cierto?, de competir pues, en el mercado, le el libre mercado a, a, al Estado. Le impiden que pueda este, desarrollar una actividad a favor de, la, de las pequeñas empresas. ¿ya? Segundo, ¿no? las privatizaciones. Es era fundamental, no sea rematar los activos públicos, o sea, el patrimonio de nosotros, los 33 millones de peruanos, rematar los precios de huevo. Ustedes ¿para qué? ¿Con qué finalidad? con esa plata que con el Perú se remató más o menos un equivalente a mil millones de dólares, mil millones de dólares, subvaluados, porque esos activos valían más de mil millones de dólares. Esos mil millones de dólares fueron el pago, o sea, la seña, ¿no es cierto?, que se tuvo que dar a la banca internacional y al, y al Banco Mundial para que el Perú pueda rearticularse en el sistema financiero internacional. O sea, una deuda externa que había dejado de ser pagada por Belabunde desde el año 80 y luego por Arran García. O sea, les obligaron, me remata todas las empresas públicas y esa plata pasa a la banca para, como parte de pago. Y luego el resto lo refinanciamos a 100 años. Tercero, ¿no es cierto? Disciplina fiscal, esto es importante, ¿no? Anotarlo, ¿ya? ¿eh? Para que ustedes vean cómo cómo se maneja esto, ¿ya? ¿eh? ¿Qué cosa es esto de la de la disciplina fiscal? Esta es la famosa partida doble, ¿no es cierto? Para, para las unidades los ingresos tienen que ser igual que los gastos. Los ingresos fundamentalmente se hacen por recaudación tributaria. Entonces, eso permite financiar el presupuesto de la república. O sea, los deberían dicen eso no puede, no puede haber acá una no, el, el ingreso, no puede ser menor que los gastos. Porque hay, acá hay déficit. Déficit. Y el déficit te va a crear qué cosa? Necesidad de emitir billetes, vas a generar inflación. Pero esto es una mentira, ¿por qué? porque cuando hay déficit, los miembros están diciéndoles ven acá, yo soy Banco Mundial, Fondo Monetario yo soy de Quiruacurito, oh, te voy a prestar dinero pero para que prestate dinero tienes que darme tu economía yo manejo tu economía en este momento la economía donde está intervenida tiene un equipo de, de economistas de Banco Mundial que está metido este, en el mes traído por el propio este, Frank ustedes miran por qué porque Frank es un agente pues, de, de, de estas este, entidades ¿no? porque él termina acá su, su periodo de ministro en seis meses, un año porque para eso lo han contratado. el comieron? ¿Para qué? Para asegurar el pago de la deuda externa. Una vez que ya aseguró el pago con contratos leyes que no se pueden cambiar, entonces él deja el cargo y se va. Como lo ha hecho María Alba, como lo ha hecho el anterior este ministro del Pelado este, este, Guamán, creo que es este. El de, y todos son de la Católica, todos son de Margollas. Y Torne, ¿no? Torne que el, torne que el 86, el, el 2016 llegó al Ministerio de Economía con con PTK y hasta ahora no investigan ese gran negociado de la deuda, que se reperfiló ese, ¿no? Se refinanció toda la deuda que heredaron hace 60 años. Entonces, esto es mentira. Dice, esto es importante, liberación del mercado. Con esto, qué, ¿qué se consiguió? Desindustrializar el Perú. El Mercado Libre supone liquidar la industria nacional. Acá en el Perú, antes inclusive se se ensambraba carros, ¿no es cierto?, televisores, computadoras, pero todo eso fue liquidado porque lo que querían este, las grandes empresas, las corporaciones querían mercado. no querían que en el Perú hubiera mayores industrias, y no solamente en el Perú, ¿no? en toda América Latina. O sea, esto significa desindustrializar. por eso es, que es imposible, es inviable que con el neoliberalismo se pueda, ¿no es cierto?, sacar al país del atraso. Con ese modelo estamos condenados, ¿no es cierto?, al atraso. Solo habrá bienestar para, una, para, un, para, un, para un, menos de un 1% de la población. O sea, 300.000 personas que sí vendieron, que son la alta burocracia los grandes empresarios, ¿no? que tienen carros como los BMW que maneja este, Franque, no y todos los ministros, ¿no? este, este, estos carros este, importados que valen mil 70.000, 80.000 dólares. Para ellos hay ¿sí ministrar solo solo 30.000, y el 30, presidente de 50.000. Para ellos sí. Entonces, va industria, dice, priorización de la inversión privada, o sea, la inversión pública queda de lado. Lo que tienen en esta economía peruana y en América Latina, los que son, según ellos, el motor de la economía es el sector privado. Pero la inversión privada solamente invierte en sectores que le den alta rentabilidad al capital. A ellos no les interesa invertir en la puna, más de 4.000 metros cuadrados, salvo que sea, salvo que sea, salvo m2, salvo que sea este, minas. Ahí se mete su plata. Porque saben que ese negocio les produce una rentabilidad por encima del 80% de lo que invierte pero no van a desarrollar pues, este, la agricultura en la sierra, no, los minifundios, no les interesa. En la sierra, menos. Pero sí pueden invertir en puertos, ¿no es cierto? En los puertos sí les interesa. Pueden invertir en supermercados, pueden invertir este, en empresas que le dan alta rentabilidad, como la, la, la, la, el aeropuerto, ¿no es cierto? Este, Jorge Chávez. Y toda la que ustedes ven acá. ¿No? El libre de la tasa de interés, y esto está en la ley de... en la ley de banca. O sea, los bancos pueden cobrar la tasa que, que quieran, solamente están sujetas a la ley de oferta y demanda. Eso ha pasado desde hace 28 años hasta que el año pasado, recién, el, el Congreso obligó a Velarde a que fije tasas máximas, que creo que en estos momentos están en 85 o 90%. Antes no, antes se cobraba hasta 200% de tasa de interés, en muchos bancos aquí en el Perú, por un préstamo. Y eso es un abuso, pues, unas peoras toman armadas, Ese tipo de cambio flexible, ¿no es cierto? Este tipo de cambio flexible para qué? Para devaluar la moneda, pues, no tienen cambio fijo. ¿Qué le provoca la devaluación de la moneda nacional? Los capitales especulativos. Entran y salen en del país. No se quedan como inversión extranjera directa, ¿no es cierto? Hacer un proyecto empresarial, ellos entran a la bolsa y salen, entran y salen. Entonces, ese capital es el que produce la devaluación, porque eleva los tipos de cambio y le permite ganar, ¿no es cierto? Como ha pasado en, este, en nuestro país, en menos de seis meses, tener una ganancia, pues, este monstruosa ¿no? de 5 mil millones de soles ¿a costa de quién? a costa de nosotros La de la absoluta es cero aranceles ¿Sí, eh? con cero aranceles tú destruyes cualquier inversión nacional no hay este producción nacional no hay industria nacional que resista esto ni en Estados Unidos porque los americanos son proteccionistas igual que los franceses igual que los ingleses, igual que los alemanes pero acá en el, en, en el Perú en, en América Latina somos más papistas que el Papa ¿no? ¿por qué cero aranceles? porque viene la mercadería extranjera a un precio menor, y te hacer y te pues, cualquier este, producción de sal, prueba, Gamarra. Gamarra no puede hacer nada, los, los pequeños empresarios de Gamarra no pueden hacer nada contra la presión china. ¿Ya? Una camisa le cuesta un sol, dos soles, un pantalón cinco soles, una casaca diez soles, ¿ustedes creen que pueden competir con ese tipo de costos? la de, de regulación del mercado. O sea, el mercado no tiene que tener ninguna traba. Libre ingreso y salida. Y más aún en el caso del mercado laboral, ¿no? donde no hay estabilidad para nadie. Y primacía del derecho de propiedad privada. ¿no? El derecho de propiedad privada es intocable. Con esa concepción fue superada, pues, del siglo pasado. ¿no? El, el derecho de propiedad se, se usa en función del interés social. Está en la Constitución Mexicana. En 1918. ¿por qué? porque hay un interés público ahí. ¿ya? porque lo que interesa es los derechos, los intereses de la comunidad, se respeta los derechos del particular, sí, pero si hay una confrontación una contradicción ahí interesa lo público lo social ¿Ya? entonces, esas son las reglas que, que a nosotros nos, nos han tenido sometidos pues, durante los últimos 30 años, ¿no? desde el año 90 propiamente, ¿no? Pregunta. preguntan ¿con ese modelo el Perú se ha desarrollado? Tenemos cerca de 10 millones de pobres, no tenemos industria nacional, el Perú está con, con presupuesto deficitario, debemos 60 mil millones de dólares, de, de, de, perdón, 65 mil millones de dólares de deuda externa. Estamos viviendo de préstamos internacionales que lo tenemos que pagar nosotros, ante ayer, ¿no? nos hemos endeudado por 4 mil millones de dólares más para poder financiar el, el presupuesto de 2022. Eh, y si si, si Trump trabajara para una empresa privada, hace rato que lo hubiesen despedido, le hubiese metido una patada. ¿Por qué? Porque tú no puedes este, llevar una empresa con un presupuesto deficitario. Hay ha engañado al pueblo, les ha mentido. Ese presupuesto está desfinanciado. Entonces, ¿qué cosa tiene que hacer? Tiene que reducir el presupuesto, tiene que reducir la, este, la planilla, lo que ganan estos señores. Tiene que este, cortar el derroche que hay en, en, en el sector público. Tiene que terminar con la consultoría, tiene que terminar con la corrupción. 25 mil millones de soles que se roban, justamente con los préstamos este, que, que hacemos este, cada año, no es por cuatro mil millones de dólares, son 5 por 4, perdón, 4 por 4 son diecisiete millones de soles, es parte de los 25 mil millones de soles que se roban cada año. O sea, nos roban y tenemos que tener un banco mundial cada año para poder cubrir ese vuelo. Cuando lo que se debió implementar desde el 28 de julio es una política anticorrupción así, frontal, una guerra a muerte contra todos los ladrones y corruptos del entre uno. pero Castillo no lo quiere hacer, no lo va a hacer, se rompe tampoco, pedido tampoco, es puro bla bla bla. Ya estamos llegando a los 100 días, señores, es un gobierno que está en bancarrota, política y moralmente. Es un gobierno de incapaces, es un gobierno de, de gente que no tiene el menor sentido de lo que es patria. Y de esta manera yo no estoy defendiendo a los grupos de ultraderecha, yo no estoy diciendo que devuelvan el poder a todos estos ladrones que han estado 50 años en el gobierno, no. Son dos extremos, ¿no es cierto?, nos ponen a nosotros en una, en una disyuntiva, que es una disyuntiva falsa. O es la centroizquierda izquierda caviar, ¿no es cierto?, esta, esta, estos monigotes que están ahora en, en los ministerios o en la, la derecha con los carteles con la gran presa mentira, ese no es el dilema, acá hay una tercera opción para recuperar la patria un gobierno patriótico que recupere la soberanía que de, de, de, desarrolle una guerra frontal contra la corrupción que cree una economía de bienestar, bienestar para todos sin abusos se puede, se puede ya les expliqué una síntesis del modelo alemán, del modelo japonés, del modelo chino, del modelo norteamericano, del modelo de Singapur. Eso lo hemos trabajado, lo tenemos desarrollado. Y se lo entregaremos a un, a un gobierno patriótico, un presidente que nos demuestre que tiene la hombría, tiene los rundos, tiene la capacidad, tiene la honestidad de poder llevar a nuestro país a un destino mejor. Pero un gobierno de traidores, de ganapanes un gobierno de mentirosos, de mitómanos, yo no me voy a prestar, señores. Ya les dije a ustedes, en una oportunidad, yo tengo demasiado trabajo. Y a otro a otro que le metan el cuento, pues, de las asesorías, ¿no? porque es, es, un, es un cuento viejo, ¿no? Y que tiene que colaborar con la patria, por la, por la, por la nación. Es mentira, estos, son, estos comunistas, estos cabires son unos tipos este, que no tienen moral, ¿no es cierto? Te utilizan como títeres, como monigotes, como y luego te desechan, te votan. Yo los conozco porque estoy de una católica, sé. Sí. ¿Cómo se manejan ellos? ¿Sí? Sé cuáles son sus códigos yo soy la de San Marcos, pues, porque mi seguro fue rector de San Marcos. Yo soy hechura de, de San Marcos. Y no es por, y no es por, este, por soberbia, ¿no? yo, yo respeto a, a las otras universidades hermanas nuestras, ¿no? como la de San Cristóbal de Guamanga, que es una, creo que es la segunda o tercera universidad de Perú, o la de, o la de San Antonio de Cusco, o la de San Mustín de Arequipa, o la de Trujillo, donde tengo amigos, o la, la de Piura, o la de Cajamarca. Pero el gobierno está en medio de las callares, que provienen fundamentalmente de la universidad católica, trotskistas y la del pacífico, que crearon este, todo este es un poder, es como un partido político, no pero un partido político informal, que tiene contactos, que tiene redes, ustedes no se dan cuenta, pero tienen un poder sobre todo el aparato público, y ellos no tienen condescendencia, ellos pueden verse con la derecha, con la ultraderecha, si mueren ser de izquierda, comen como ricos, son hijos de los terratenientes, de los gamonales, de los hacendados, pero como perdieron ahora se hacen pasar como si fueran de izquierda. Una vez que llegan al poder, se posesionan y no dejan la mamadera. Y así lo han hecho desde el año 90, señores. Y no se confundan. El término de caber es un término político, es una categoría política, así como el término de izquierda y el término de derecha. La verdadera izquierda, es izquierda de cambio, la, la, la derecha es conservadurismo, es atraso, es dependencia. Y al centro, digamos, son posiciones que buscan la reforma de la sociedad, sin violencia, sin sangre. son tres, tres posturas, son categorías políticas que, que se conocen desde hace más de 200 años. ¿no? Y finalmente, señores, esta es, una, esta, es una, esta es una explicación para mí fundamental... ¿no es cierto?, del modelo económico extractivista primario exportador que tiene en el Perú. Es un modelo, ¿no?, que se sintetiza en esto, ¿ya? La pobreza de América Latina, de todos los países de América Latina, es la riqueza de Estados Unidos, de los países europeos, del Reino Unido, y toda la potencia del G8, que son los que definen los intereses, ¿no es cierto?, de las grandes 90 corporaciones que hay en el mundo. Es un modelo muy simple, es un modelo que tiene... Es como una moneda, ¿no es cierto? Una moneda que tiene dos caras, anverso y reverso. Pero acá lo estoy dibujando de, para que se entienda, ¿no? Un círculo con dos partes, dos grandes partes. En la parte superior están los, los más llamados países desarrollados, o sea, las superpotencias, ¿no es cierto? Que ¿Qué hacen las superpotencias? Tienen la tecnología, tienen la cultura, tienen el dinero, las finanzas, el capital. Se van a fabricar maquinarias, computadoras, o sea, lo que son máquinas para producir máquinas. Eso es fundamental para hacer una industrialización. Sin eso, son sueños. Tienen además el del dinero, controlan el dinero del mundo. A través de, de, de su banca internacional, ¿no? y de su mecanismo de intervención, que es el Fondo Monetario y el, y el Banco Mundial. A través de los préstamos, ellos dominan a estos países. Estos son exportadores de, de préstamos. ¿no? Y la otra parte, la otra parte son los países de América Latina, ¿no? Son las superpotencias latinoaméricas. Ellas no son exportadores de son de materias primas, de petróleo, de gas, de carne como Argentina, ¿no? de soya como Brasil. Latinoamérica exporta su utilidad, de super ganancia, que no se la no no no no no, no en Japón ni en Estados Unidos. En Estados Unidos la, la ratio de la utilidad es del 25 30 de cualquier empresa. Y tiene que pagar impuestos bastante grandes. En acá en América Latina, el arranque de utilidad es inverso. Acá tiene ganancias de 40, 60%, 70%, que te permite de cosas tener utilidades. Además de eso, nosotros estamos amarrados por la deuda, porque tenemos que pagar intereses sobre esa deuda. Entonces, nosotros somos exportadores netos de capitales, de, perdón, de, de, de utilidades, de sobreganancias. Esto se va a estos países de interés, y luego vuelve acá. ¿Vuelve como qué? Vuelve como préstamos. O sea, la fuente acá está en el, en el Perú, nosotros le damos sobre ganancias, así como había tomado la minería, 60 mil millones de exportaciones, se, se están llevando 15 mil millones de dólares así, en un abrir en este año, por, por los sobreprecios que hay a nivel mundial. Y luego me el a mí ¿cómo préstamos acá? Y con eso nos amarran para toda la vida. Nosotros no podíamos nosotros fabricar acá maquinarias, computadoras. Solamente somos mercado para ellos. Y este es un ciclo, y eso se llama estructura económica mundial. esto no va a cambiar jamás. Ese es el orden económico mundial. Y por eso que estamos atrasados y vamos hasta la cadena griega, ¿no es cierto? Ese es el modelo de acumulación del retroceso. ¿Por qué? Porque América Latina no puede ahorrar. Y no puede haber inversiones no, porque no tenemos capacidad de ahorro. ¿Por qué? Porque los excedentes económicos se los llevan las corporaciones. ¿Con qué? Con la complicidad de los gobiernos típicos, como el gobierno de Castillo, con el gobierno de Humala, con el gobierno de Vizcarra, de Sagasti, de Ala García, de Fujimori. 340 mil millones de dólares en 30 años hemos exportado como nuestras utilidades. Por eso que hay 9 millones de pobres. Si el neoliberalismo implantado en el año 90 hubiese sido exitoso, hubiésemos tenido el gran crecimiento, hubiese disminuido la pobreza, como dicen ellos, ¿no? si hubiese habido el desarrollo económico, no habrían pobres en el Perú en la cantidad que tenemos. Habría pues un millón de pobres, no como en Estados Unidos, una tasa marginal. Pero no, han aumentado los pobres. La miseria ha aumentado, la clase media está por, por desaparecer. Pasan al bando de los pobres. No hay trabajo, no hay salud. Están migrando hacia Estados Unidos. Porque no hay futuro acá. Por este motivo, por este, este es la razón de ser que esta estructura económica mundial. Es la que impide que estos países de la Latina puedan este, desarrollarse. No puede, no puede encargarse inversión nacional en el porque mientras se, se mantenga este modelo de acumulación. Y como no tenemos capacidad de ahorro, dependemos de la inversión extranjera. Ahí lo tienen encadenado Ellos no saben por dónde este, evitar que nosotros tengamos soberanía, autonomía e independencia. ¿Quién este modelo? Es el modelo que este traidor de que el, el introsquista que de la católica hablaba, pues, ¿no? De, de los grandes cambios, de la revolución, de la reforma, ¿no es cierto? Ha caramizado. Con Castillo, otro traidor. Con otro traidor. Y este modelo va a seguir, señores, mientras no se constituya un gran gobierno de salvación nacional, un gran gobierno patriótico, ¿no es cierto?, que entienda que esto lo no tenemos que cambiar. No para hacer una revolución este, violenta, armada, no, no, no. Hay que hacerlo con una racionalidad, con la cabeza. Como lo han hecho los chinos, como lo han hecho los alemanes, como lo han hecho en Singapur. ¿Se puede? Claro que se puede. Pero para eso, pues, se necesita conocimiento. No charlatanería. Se viene a traer a los mejores profesionales problemas que tenemos en, en todo el mundo. cuestión ¿eh? de enrolarlos, No a los galapanes que están ahorita en los ministerios como ministros, que son gente incapaz, gente que... que está colocada ahí porque son dos serviles, ¿no es cierto? Se arrodillan ante Castillo, le besan la mano para seguir como ministros ganando sus 30.000 soles. Queridos amigos, entonces... Esto se lo, se lo puedo demostrar yo matemáticamente, con estadísticas, con modelos económicos, con modelos econométricos, con estadísticas, ¿no es cierto? Yo he estudiado la economía del Perú desde, desde el año 90 al año, hasta el año 2021, tengo un conocimiento casi perfecto de lo que pasa, cuáles son los mecanismos de salida de capitales, ¿no? eh, y por eso les digo ahora con certeza, ¿no es cierto?, para, para, para nosotros es irrelevante que, que, que se quede Castillo o que lo vacen señores. Ya, ese gobierno no representa los intereses del pueblo peruano. Y si, si lo vacan pues este, buscaremos una alternativa que no traicione a los peruanos. Porque ya basta, ¿no es cierto? Ya basta. Engañó a Ana García, engañó Fujimori, engañó Toledo, engañó Mala Engañó PTK, engañó Vizcarra, engañó Sagasti, y ahora engañó Castillo. El hecho, de, el hecho de que sea un poblador humilde de la, de, de la, de la sierra, que un pobre esté, o un profesor, en modo alguno lo, lo califica para acceder al gobierno, señores. ¿sí? Tienen que ustedes es, analizar bien, entender bien. La personalidad del de político. no Quizás en otra oportunidad les hable de, la, de psicopolítica, no la psicología aplicada a la política, ¿no? para que conozcan los rasgos de personalidad de todos estos estenitómanos, mentirosos, psicópatas. Porque eso ya está estudiado en la psicología. Hay gente que sabe más que yo, que lo ha estudiado, lo ha explicado. Pero ocultan la verdad, ¿no? Ocultan, mírenme, tienen controlada la gran prensa, la televisión, la radio, internet, las redes. Y ahora tienen a esos peseteros, han logrado infiltrarse ahora este, en las redes, en la Plaza Martín, tienen un controlado ahí, con este psicópata miserable, ¿no es cierto?, que engaña a la gente pobre, eso es lo que, eso es lo que me fastidia a ¿no? mí, que engaña a gente pobre, que le da 10 soles, 5 soles de su pasaje para, para que este vago, este ocioso, este mentiroso, digamos, pueda seguir embaucando, este, ¿no?, para llevarlo a la muerte, no sé, una de esas marchas acuérdense, van a haber todos tres muertos, porque siempre, ese, siempre ha sido esa historia, señores provocar a la policía, meterle un petardo, la policía reacciona, dispara y, y ellos les gustan, ¿no es cierto?, y que hayan muerto, porque luego comienza toda la parafernalia, ¿no es cierto?, del entierro, los funerales, es una historia vieja, conocida acá en... Entonces, voy a contestar algunas preguntas ahora sí, de manera directa, para, para que ustedes puedan extender alguna información adicional, a ver, vamos a ver. La, la, la, la, la gente derecha ya, ya, ya ha sido arrinconada por la fuerza de, de, de, del pueblo, así que eso no es problema. El problema es que hemos tenido que ha habido traición. Armando de la Torre me parece que es un, si no me equivoco, es un sociólogo, me parece. El problema de la pobreza, este, lo, lo, lo explicamos, yo le puedo explicar cuantitativamente esto de la pobreza. Eh, la sociología es mucho más retórica. pregunta. Hay salidas, hay salidas, señores. Ah, y hay otro, hay, hay otro psicópata, ¿no? Que, que se llama este, que tiene un programa de noticias, este, que ha sido este, portero un edificio y ahora está como, simula ser periodista, ¿no? Wilmer Domínguez, te parece, El Remar se llama. Pero otro miserable, mentiroso, ¿no? Pesetero, ¿no? Este, han formado un grupo ahí de gente que recibe ahí este pesetas, ¿no es cierto?, de, de un sector del gobierno que lo financia para que los apoyen, confundan a la población, no le digan la verdad a la población y luego este, los enfrentan contra, contra la policía, ¿no? Porque eso es lo que quieren, lo que quieren es sangre, pues. En su mentalidad enfermiza, digamos, quieren correr sangre. Pero ellos son es los más cobardes porque ellos o están allá, en, están en España, están en Barcelona, ¿no? O, o se esconden cuando viene la movilización, cuando escuchan la primera bomba, la boc, no son los primeros que se escapan, estos cobardes. No interesa si lo banca ningún castigo, lo que tienen ustedes que hacer es organizarse, ¿no es cierto?, políticamente como movimiento político y buscar una alternativa distinta. Castillo está con cáncer, señora, señor de Terminal, al igual que hace Roma, ya les he explicado. No, la crisis mundial es porque hay un, una estructura, una estructura de poder mundial, donde los grupos de poder, la, la, las grandes corporaciones que tienen a sus gobiernos del G7, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia doctor G7, que tiene una estructura de Japón de dominación sobre el resto de países de América Latina, de de África, que le transfieren las utilidades para que ellos tengan bienestar. Bueno, Dina Boluarte es una persona que no tiene pues este. llegó por accidente. Pregúntenle a Serrán cómo llegó a ser candidata la señora. Fue candidata a la alcaldía de Surquío y. ¿no? Pero sabe jugar, ¿no? y en esa contracción entre Cerrón y, y, y, y Castillo sabe acomodarse. ¿no? Es eh, mal agua, pues. igual que de ¿no? que estaba con, con Cerrón, luego lo traicionó y, no, y ahora se ha pasado al lado de Castillo. ¿no? Y este sujeto también engañando a muchos jóvenes, dándole conferencias ¿no? sobre teorías desfasadas, obsoletas. Es un dinosaurio de la política del ¿no? siglo Corazón Aprista. ¿no? Bueno, al, al tarado que escribe ya les he explicado eh, eh, eh, no, eh, yo he combatido con todos este, los movimientos san a los apristas, señores. Y los hemos combatido no solamente de palabra, porque ustedes, ustedes todos troles cobardes, hablan. Ustedes, ¿ustedes creen que la, la, la, la lucha es darse una vuelta por la plaza San Martín o por por este, la ronda de las lucha, señores. Nosotros, a los apristas lo hemos sacado como se sacan, digamos, a, a grupos que, que, que temen la violencia, porque ellos venían con perros, venían con fuerzas de choque, venían con, este, con pistolas, venían con ametralladoras a nivel de los senderistas, ¿no es cierto? Que venían con escopetas. Y nosotros les hemos hecho frente a ellos, no hemos arrugado, no hemos corrido. No, Keynes no promueve, no promueve la extinción, Keynes promueve la intervención, la socialización de las pérdidas de las grandes corporaciones. O sea, la, las pérdidas que subo en el año 29, que Keynes creó toda una teoría un modelo que se los puedo explicar otro día, ¿no es cierto?, de tras, transferir las pérdidas de, de, de los grandes empresarios a la población vía del Estado. Y no, el Estado es el que el Estado es el que tiene que, tiene que financiar, digamos, este, esas pérdidas, como lo que hizo Obama, ¿no? La, en, en, la, en la crisis del del, en la crisis del, del, del 2000, este del 2006, ¿no es cierto? Cuando que, quebró Lehman Brothers y todas las compañías, ¿no? Entonces, esa es una política conocida, no es socialismo lo, lo de Keynes. El, el que habla de socialismo de Keynes está hablando cosas que no son sociales. Keynes es el del capitalismo, de un capitalismo intervencionista, no, no de un capitalismo clásico, ortodoxo, ¿no es cierto? El capitalismo de Adam Smith, David Ricardo, ese es el capitalismo ortodoxo, porque en el capitalismo también hay este, etapas, ¿no es cierto? Claro, el liberalismo clásico es del año 29, ¿no? Pero este no, no es bien que yo debata con delincuentes, eso es lo que ustedes este, no entienden, este, que no tienen el, la mínima noción de lo que de lo que hablan, estos señores son gente de folletos este no tiene la mínima noción porque han leído dos folletos este, cree que saben, no sabe nada, señor, yo he pasado 35 de mi vida este, estudiando, enseñando. He sido dirigente estudiantil gremial. Lo rebelarde ya, no, no, ya es diplomático, perdón, se queda hasta el dos Saben que se le cubre una cuestión inmoral por ahí, pero no sé. Si no le damos de confianza a este a es que dá castigo Castillo llamará a otro, pues este armará otro gabinete. Hay un montaña no es una alternativa, claro que sí, son, son gente de la ultraderecha. ¿no? En el mundo solamente, lo que me dice que hay infinidad de solfídea, no, está equivocado, en el mundo, hay tres grandes modelos, señores. otro día les explicaré. Los modelos neoliberales, este, neoliberales, libertarios en economía y en política, los modelos colectivistas de planificación central, y los modelos de, de economía de bienestar, de economía social de, de bienestar. En, en, en la reactivación de Julio Velarde con la relación de Cerrón, yo tengo, yo, tengo, yo tengo pruebas, por si acaso. No, Cerrón no sugirió, Cerrón impuso a Julio Velarde del Banco Central de Reserva. Y eso que queda grabado, eso está aprobado, lo impuso a través de Bellido. Por eso que ayer, cuando Bellido sale, ustedes y escuchaban en los noticieros, cuando Bellido sale este, astutamente, ¿no es cierto? Mentirosamente sale a, a pechar a, a, la, a esta primera base, le dice, ¿no? Bueno, este, a, hay que remover este, a, a Julio Velarde, dice, ¿no? Entonces, la, este, porque no, está, está manejando mal la economía, y, y, y le responde la, esta, esta, la caviara, está diciendo usted no tiene nada que hablar porque usted fue el que firmó la, la resolución de ratificación a Velarde. Y si no aparece su nombre en el perón es porque el día que usted renunció, yo juré ese día y al día siguiente usted ya no era pequeña, o sea, tenía que ver la firma de, de ello. O sea, no ha aclarado, o sea, eso le dio es mentira, porque es otro, este es otro mentiroso, no le creo. Esa vez que fue a dejar la, la, a, a, a pecharlo de la nacionalidad Gato y se fue a dejar una carta allá como, como cartero a, a, la, a la local de la empresa, es, es una gran mentira, es un gran circo eso. Él no puede hacer nada, conoce el artículo 60 de la Constitución. No puede hacer nada, señores. No va a no haber ninguna privatización. Por eso, les, ayer le han entregado 4 mil millones de dólares de préstamos, señores. Si este fuera un país comunista, ¿cómo los grandes banqueros mundiales le van a dar 4 mil millones de dólares? Son 16 mil millones de soles de préstamo al Perú. Estarían locos estos banqueros. Tienen un sentido común. ¿Cómo van a creer ustedes que acá en el Perú hay comunismo, que hay, que hay este socialismo, que hay este un, un gobierno de... Es un gobierno neoliberal, como el gobierno de Vizcarra, de Sagasti y de Humala, señores. El, el, el problema de la gobernación, señores, yo he dicho, lo he afirmado, se, se han organizado, no de ahora, se han organizado desde hace 20 años atrás bandas para capturar los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, provinciales y distritales. La corrupción es tan grande en el Perú que hay que meter preso, si no es, si no es al 90% de, de, de gobernadores, porque se están robando el dinero de esos pueblos. No ejecutan los presupuestos justamente para robar, igual que los alcaldes. Entonces, ¿Culpa de quién? Culpa de la Contraloría, culpa de lo, la Fiscalía, del Poder Judicial, que no hace procesos rápidos, no los condena, no los mete a la cárcel. El señor Miel, pues, es un, es un dinosaurio de la economía, ¿no? Es, es, un, es, es una ortodoxia, pues, manchesteriana, ¿no? Es un argentino, bueno, que es un figurete y se cree un vivo, ¿no? Pero, pero no es serio, ¿no? No, no, no, no podría discutir con este sujeto porque... Tipo retórico, ¿no? El científico se diferencia, ¿no es cierto?, del demagogo, de, de, ¿por qué?, porque no usa la retórica, el, lo, lo, lo, los políticos, todos estos este, ganapanes, este, congresistas, ¿sí? usan la retórica, en la retórica es el reino de la mentira, nosotros los científicos usamos los datos, las estadísticas, las cifras, ¿por qué?, porque eso es irrebatible, esto es este, objetivo, no depende de mi corazoncito, si soy de, de Frente Amplio, si soy de, de, de Perú Libre, ¿no? si soy de, de un partido, no, yo... La realidad no es eso, yo como científico tengo que transmitirla, tengo que decirlo. Esto, estos animales no, no, no he leído ni el, ni el volumen 1 del capital de Marx. Para entender el, el, las obras de Marx tienen que saber estadísticas, matemáticas ustedes. Y leen folletos, y si quieren saberlo. ¿no? Les doy un consejo, no sé dónde va a venir este, la crisis económica de Emperador. Yo no le debo a ningún banco, si eres, no, eh, todas mis tarjetas las he cerrado, solamente tengo una tarjeta. O dos tarjetas, perdón, dos tarjetas tengo, donde me depositan mis sueldos. ¿Ya? Y pagan mis impuestos, obviamente me descuentan a mí los impuestos. Y a, y a mí me, me fastidia, ¿no? Que, que, que antes de ganar mi sueldo me descuentan los impuestos y, y, y, y, se, y se reben todos estos este, miserables el dinero de los peruanos, ¿no? Y no paguen impuestos, ¿no es cierto? Cuando teléfono qué cosa más? tienen que pagar impuestos, no lo pagan. ¿no? Este, te, te hacen una reclamación ante el tribunal fiscal, te van a los juzgados, con medidas cautelares, 20 años prescriben y no pagan 7 mil, 8 mil, 5 mil millones de soles de deuda. Mientras el bodiguero le embarga, la le embarga sus, sus cuentas. Dicen que el del pueblo bueno, pues, este, como les digo ahora, no, todo lo que he hecho, hace de, de, de, de enero, se, se, la menos de dinero, la prognosis que he hecho. No es este, un sentimiento mío, sino es la realidad objetiva de lo que está pasando. Yo le digo que Bellido es un gran mentiroso, es un gran mentiroso. Usted, pero es un gran mentiroso, es un gran mentiroso. Igual que Cerrón, traidor, prueba el, el, la imposición del señor Julio Velarde este, en el BCR. A ver que me desmienta, pues. Porque Castillo, yo loco con Castillo dos veces, Castillo estaba en la luna, señores. No, no, no saben de qué cosas el banco central trae de reserva. Y eso es una imposición ahí de, de Julio Velarde. Y ustedes hace tres meses me pedían ayuda al presidente Castillo, asesoran los polvimientes de Yo sabía lo que iba a pasar. Por eso que jamás me presté en ningún circo. Yo no, yo no este, puedo pues, este, asesorar a un mentiroso que te mete un puñal, que te traiciona, que no es coherente en sus convicciones. Y a mí, a mí no me creyeron cuando yo dije qué tipo de persona era, ¿no? Eso en la psicología está claramente explicado. Ustedes han visto el video donde este sujeto manipulado por los senderistas, ¿no es cierto?, en el Congreso, se tira al suelo, dice, se tira tal suelo. ¿Qué persona racional, qué persona sensata va a querer mentir frente a una cámara? Tiene que ser muy avesado para eso. Pero que el que miente, que hace la verdad sin escrúpulos, en presencia pública y ante un video, digamos, tiene otra connotación, pues. Y eso lo revela del cuerpo entero. Ya, Entonces les agradezco, señores. Lo de Bicón es peligroso, les digo. Lo de Bicón es peligroso. No se atrevan ustedes a invertir en, en el Bicón. Algún día les explicaré con más tiempo lo que es el y todo el sistema financiero de lavado, el narcotráfico, todas esas cosas. No, yo no quiero opinar de, de, de Ricardo. Ricardo es mi amigo. 35 años de amigo con Ricardo. En la buena y en la mala. Pero, pues, la vida es así, ¿no? Él tiene que darse cuenta de las cosas. Es que me dice gato, es un psicosocial, pues. ¿Cuáles están a seguir? qué Me dice, lea, pues, el, ese, ese manifiesto de Por Ciudad, donde están las, las, las 12 este, ideas centrales. Y eso, eso ustedes lo pueden enriquecer, señores, yo lo he presentado como una propuesta ciudadana, o sea, como peruano, como ciudadano, no es que yo quiera ser candidato presidencial, que quiera ser este, líder de nada, yo, como ustedes saben, lo he dicho públicamente, yo soy un catedrático universitario, soy un investigador, ese es mi mundo, ¿no es cierto? Soy político, porque todos los ciudadanos somos políticos, los ciudadanos somos animales políticos, si ustedes no son políticos se quedan como animales, pues. Tienen que ser políticos, pero políticos en el buen sentido de la palabra, no politicastros, no politicuchos, políticos. ¿Por qué? Porque me interesa la cosa pública, me interesa mi país, me interesa dar la salida. ¿Por qué? Porque es el futuro de quiénes? De ustedes, de su familia, de sus hijos. No sean egoístas. ¿Qué país le van a dejar a, su, a sus hijos ustedes? ¿Van a permitir que siga este, toda esta corrupción, toda esta farsa, todo este ciclo? Claro, Jorge González Izquierdo fue fue pues, un ministro fujimorista, no es un... Para mí no es un economista que fracasó ¿no? cuando fue ministro. ¿no? no puede dar receta ni consejos, señores. Eso se lo digo, es como si hubiese sido ministro de Economía y, y hubiese fracasado como, como ministro. No, no yo no tendría autoridad para hablar. Y es un economista manchesteriano pues es un neoliberal, ¿no? igual que el otro Carlos de Adelancey. Están en su, en su línea, en su ideología, pues ellos creen en eso, ¿no? Yo tengo una, una, una, una concepción distinta a la economía, no, no a la economía marxista, porque para mí la economía marxista es una economía obsoleta. ¿Qué hacemos de aquí a 2026? Hay que organizarnos, hay que capacitarnos, hay que movilizarnos. Compartan, señores, compartan, tenemos que pasarlos este, para que todos los programas que quieran se, se eduquen. quiero hablar más de ese pesetero de, de Guamaní, porque hasta se niega su nombre, ¿no? Jamás este miserable se presenta como Andrés este, Guamaníquista. O sea, se niega a sí mismo, ¿no? Se inventa chapas como los delincuentes, ¿no? Alias este Anca Armi, alias Lor Pero si este es un pesumiente, un parrillero de, de baja estofa, ¿no es cierto? Que no, que es un vago concioso, no es ahí está su declaración que, que, que les he mostrado a ustedes, que nunca ha trabajado. Tiene, ya más de 50 años, no tiene, no, no paga impuestos, recibe dinero, no paga impuestos. Es un pobre diablo, no, no, no sé cómo alguna gente le puede creer, señores. Yo trabajo desde los 15 años, pago impuestos, 35 años de estudio. He sido dirigente político en universidad. Jamás he asusado a nadie para que maten a ningún estudiante. Nunca. Porque si me matan como dirigente que me maten a mí, yo siempre he estado adelante. Y nunca me he corrido, han caído la bomba, las balas, y hemos estado hasta, hasta el final. Pero no como estos este, miserables ¿no? que asusan a la gente y luego se corren se esconden. Ya, les agradezco, señores. No, Antau Antauro no va a poder cambiar el modelo. Antauro tiene un problema congénito, ¿no? como, como Como los Humala, ¿no? Lamentablemente es un. Eso el. el... No sé si es una experiencia, su experiencia o su personalidad, ¿no? Eso lo de la anda el no. y lo del circo, ¿no es cierto? Lo de los cumbas, ¿no? La... Lo del, del clínico que, que hizo su hermano Humala con, con, con 20. 20 soldados, ¿no? Que lo llevó a hacer un y por ahí, por la alturas de Moquegua, ¿no? Con el cuento de levantamiento de los cumbas. ¿Qué levantamiento va a ser eso, señor? En la historia de los levantamientos, o sea, han, han, han muerto, han corrido mucha, mucha bala, mucha violencia. Tienen el, el, el cuartelazo de Sánchez Cerro, ¿no? Acá en el Perú se mataron, se mataron el se se Jiménez, acá se, se, se, se mataron tropas, comandantes de, de guarniciones en el Perú y en Arequipa. Eh, en el año, el año 40, el, año, eh, este, el, el general Rodríguez, el... el, el el, el año 40 y 50 con Senón Noriega, los este, generales que estaban, como diría, creo, este, los traicionaron El año este, 56, el año 62, 63, ¿no es cierto? Entonces, este, ¿qué me cuenta usted de del lo Miren, si, si empieza ahí engañando al pueblo con el levantamiento la, histórico, Locumba ya pues el resto es una gran mentira por su mujer, ¿no? Y la, la próxima semana, miren, este, y termino acá. Este, de repente hago este cambio la no, no sé, ustedes díganme, si ustedes quieren que yo siga este, en este tipo de transmisiones. Porque la otra modalidad es hacerlo con el streaming, ¿no es cierto? O con con, con, con cuadros, ¿no es cierto? Con diapositivas. Pero con las diapositivas no me van a ver a mí, por si acaso. ¿no? Solamente van a ver toda la información que, que, le, que les, este, les ofrezco. Vamos a hacer una prueba la próxima semana con una transmisión. Vamos a hablar, sobre, voy a hablar sobre el poder constituyente y toda la todo lo que es este, la teoría de la Constitución y la Constitución 79. ¿Cuál es la salida política legal que tiene el Perú? Pero que voy a enseñar desde el punto de vista de la teoría política y teoría constitucional, que es otra cosa distinta a la, a la economía, ¿no? Ya, con eso creo que pueden ustedes tener una, una idea clara ¿no? de lo que, lo que están diciendo estos señores, que eso de la nueva Constitución, la Asamblea, es una gran mentira, es una farsa. Lo he dicho y lo sostengo y lo... al 100%. Ya. Entonces, la próxima semana les hago la, la transmisión con proyección de cuadros y todas las cosas Ustedes me dicen, ¿cómo prefieren? lo prefieren así, con, con imagen mía, viendo, explicando en la pizarra esta artesanal que tengo, que para mí es poderosa, ¿no? Es más que la pizarra... Yo tengo pizarra electrónica, ¿ya? Que ahí tengo el doctorado. Este... O cambio esa pizarra electrónica, o cambio la transmisión del Face, digamos, con, con diapositiva, con PPT. Es ustedes deciden? Porque para mí, digamos, al verdadero maestro se le ve así en acción. Usted tiene que mirar en la cara, ¿no es cierto? Tiene que ver lo que... Su racionalidad, su argumentación, porque cuando ustedes tienen ahí en una computadora, los pueblos estadísticos, como lo que hace este velar de Julio de cada seis meses, ¿no es cierto? Ahora los, los economistas de MSR le preparan 20 diapositivas y el que se pone a leer la diapositiva. ¿no? Eso no es pues ningún tipo de exposición, ¿no? Uno tiene que sustentar ahí, no tiene que ver la cara, los gestos, ¿no es cierto? A ver quién le está hablando, porque yo puedo, te, puedo, puedo poner un robot a ustedes, ¿no? Y habla, habla, habla, o agarro un libro y comienzo a leer el libro, ¿no? como hacen muchas universidades, ¿no? Entonces, este, la dinámica, la interacción para mí es fundamental. Por ejemplo, yo dicto 500 mil por la vía virtual o por la vía presencial. En una gran aula, en un teatro, se... llevo, llevo los multimedia, que son, no sé qué, grandes poderosos, ¿no es cierto?, de 5 de metros por 4 metros, digamos, ahí se proyecta la, la diapositiva, entonces el expositor está al centro, ¿no es cierto?, y hace la interacción y se pregunta, ustedes responden y, y, y pregunta y responde el, el expositor. Esa es una para mí, es la, la mejor clase que... son las mejores clases que yo hago, la, la mejor, las mejores conferencias que doy, porque tampoco me gusta quedarme estático, sentado, así como ahora, ¿no? Entonces, para mí, ¿no? Estar con, con 500.000 en, en, en un auditorio, fabuloso lo he hecho, pues, ¿no? Muchas veces lo he hecho, y, y, y con la proyección en el EGRAN es poderoso, ¿ves? ustedes ven todo, ¿no? y ahí preguntan, el que no entiende, pregunta y yo le respondo, porque le, le damos el, el micro para que, para que pregunten, ¿no? Y acá no hay cuentos, ahí, me cuento, o sea, ahí, ahí se, ve la, se ve en la cancha, la, para mí la cancha, digamos, es el auditorio presencial, con interacción, con micro, ¿no es cierto? Y parado, ¿no es cierto? No sentado, no echado, ¿no? No hablando de un sofá, ¿no? Eso, así no es la, la, la educación moderna, la educación digital, la educación presencial, ¿no? O sea, ese es el modelo que yo tengo, el modelo que yo he inventado, ¿no? Ahora, yo creo que cualquier cosa, ustedes me, me, me escriben ahí, este... Me escriben, este... Correo, discúlpenme, María, le pido mil disculpas a, a los que... A veces no, no puedo contestar porque estoy en clase, este es un, tengo que cumplir también con la universidad y con la gente que, que me contrata, ¿no? Para dar esas clases. No puedo a veces estar en, contestando, pero les pido mil disculpas y les agradezco a todos aquellos que hacen sus comentarios, ¿no? porque para mí es importante eso, para ellos tomo en cuenta todas las cosas que dicen, porque también aprendo de ustedes, ¿no? Yo no creo, a mí me gusta aprender de ustedes, Yo eso, es, ustedes a mis alumnos, y me enriquezco con ellos, ese es el verdadero sentido, ese es el feedback en la educación, no solamente yo transmito, yo no soy ni un oráculo, yo no tengo la verdad absoluta, si no me puedo equivocar, ¿no? y en esa interacción es que yo también aprendo, ¿no es cierto?, y, ahí, y yo tengo, pues, este, corrida a la cancha, no, yo, yo sé, que es lo que tengo que responder, que decir, ¿no? Y con libros, con documentos, con... Porque tengo que probar lo que digo, ¿no? no soy un charlatán, no soy un barrillero, no soy un pensador, no soy un directante, ¿no? Yo me atengo, digamos, a lo que investigo, y sobre eso yo este, hablo. Ya. Y, y también, pues, sobre tesis, ¿no? O sé, sea, y el tesis doctoral de uno, y la, la última semana, hay un examen, le, le dimos el grado doctor a jurado, con... Um, Siete años para hacer una tesis doctoral, Imagínense, siete años. Para una tesis de maestría, cuatro años. Para una tesis de economista, tres años. Para una tesis de, de bachiller, tres años. Tres más tres, seis más, más seis. De doce más siete, son 19 años para hacer una Toda una línea de carrera. Y no es que la cuestión de que, que salga exponer, salga a exponérselo para hablar agarró un micro, ya hablo de estupidez y media, ¿no? Uno tiene que tener ahí seriedad, rigor científico. Mira, eso cuesta, cuesta. Pues. Tiene que renunciar a muchas cosas. Por ejemplo, hoy, hoy estaría con mis amigos celebrando, ¿no es cierto? Mañana también, pero yo tengo otra disciplina. Yo soy muy disciplinado, soy muy metódico Entonces, eso les digo a mis alumnos, ¿no es cierto? ¿Quieren ustedes en la vida? Tienen que reconocer muchas cosas. Si lo hacen, ya después tienen todo el mundo. Caballeros, damas, amigos, les agradezco la atención. Eh, voy a comer algo porque no he comido nada, así es que... estaremos viendo la próxima semana. Abrazos totales. Muchas gracias.